We'll mm -hmm. Buenos días. Antes de nada, agradecer la, la, la asistencia a esta sesión informativa que quizá como los que nos venís siguiendo un poco de, de, desde, desde el inicio de esta andadura en el programa CERB en este periodo 21-27, nos ha parecido oportuno hacer una especie de foto fija de balance eh, de cómo ha ido el programa en estas, eh, en estas dos convocatorias, que son las que, las que podemos, eh, podemos, podemos manejar. Ya sabéis que hacemos jornadas informativas, siempre enfocadas a las convocatorias abiertas, pero en este caso eso nos ha parecido, bueno, que tenía interés eh, dar la palabra, a los representantes de los proyectos seleccionados que, como sabéis bien, son nuestro objetivo y el objetivo de los que estáis al otro lado de la pantalla para que os animéis y estimular un poco y alentar la participación y nadie como ellos, lógicamente, para contarnos un poco cuáles son las luces y las sombras de este tipo de, de procesos. La jornada va a tener un poco una estructura especial en relación a las anteriores. En principio, vamos a hacer una presentación pero vamos, eh, a través de estadísticas que lo van a hacer mis compañeras Ángela y Carolina, donde vamos a ver un poco cuál es el impacto del programa aquí en, en España. Ya os adelanto que no somos muy de la autocomplacencia, pero los resultados son satisfactorios. O, o sea, que en ese sentido nos, en, nos, nos sentimos satisfechos y esto nos, es una buena espoleta para seguir, para seguir eh, eh, trabajando. Y luego el foco va a venir en los casos prácticos, que efectivamente son los protagonistas de de la jornada de hoy y luego y al final vamos a hacer una pequeña presentación rápida de cuáles son las convocatorias que están abiertas para que sepáis que bueno pues que aquí estamos para que eh, aquellos que, que se quisieran presentar ya sabéis que la dinámica como os decía es un poco la tradicional una vez que acaben las presentaciones de los casos prácticos daremos el turno de palabra a los a los eh, representantes de los de los proyectos porque son ellos los que quizá despierten más interés entre vosotros porque van a desentrañar cómo, cómo, cómo en qué consiste este proceso. Y luego ya sabéis que al final siempre os pedimos que os quedéis dos minutitos porque os mandamos una encuestita que a nosotros también nos viene bien para enfocar eh, nuestros, nuestras, eh, nuestras jornadas informativas. Entonces, bueno, básicamente eh, lo que yo creo que es donde hay que poner énfasis es en los casos prácticos. Hemos intentado dar una cobertura a todas las, eh, a todas las acciones del programa. Como sabéis, la acción 1, eh, que es la de los valores de la Unión, tenemos resultados de lo que es la, la, la, la convocatoria de los, de los beneficiarios, los que se van a encargar un poco de las de las eh, de articular un poco estas ayudas en cascada ya tuvimos un representante de la entidad eh, española que ha sido seleccionado con lo cual nos ha parecido oportuno poner el enfo el, el énfasis en las otras en las otras tres eh, tres a, tres eh, acciones del, del programa, las tres líneas. Y en este sentido, bueno, pues vamos a contar con un representante del capítulo 3, eh, voy a seguir el orden del programa que es el de Compromiso y Participación Ciudadana, y en este caso el proyecto que nos ha parecido más ilustrativo es un proyecto que se llama eh, Co Green You, si no me equivoco y eh, lo lidera la Asociación eh, para el Empleo eh, de, para el Empleo, la Inclusión y el Desarrollo, que está basado en Alcoy y eh, que quien nos va a hacer la presentación es Javier Expósito, al que ya le agradezco desde este momento su, su, eh, su presentación y las facilidades que nos han dado todos eh, los ponentes desde el minuto uno. En, a continuación habrá otro, otro, otro caso práctico, en este caso de la acción 4, que ya sabéis que es la acción de, de, de violencia, eh, de, de violencia de género, y lo va a, a presentar... Eh, eh, eh, TEA, ¿eh? y que es de la Asociación de Cazalla Intercultural. ¿eh? En los dos últimos casos nos hemos concretado, nos, los hemos los hemos enfocado a la línea 2, a la línea de igual. Pero ya sabéis que la línea de igual tiene a su vez, eh, como si dijéramos, dos subcapítulos. En este caso son dos universidades. En el primer caso va a ser la, la, la Universidad eh, de Salamanca que ya también agradezco a Francisco José García Peñalbo, al profesor eh, eh, Francisco José García Peñalbo, la, la facilidad, hoy tenía clase, pero finalmente se ha podido incorporar, en fin, que ha tenido que encontrar un hueco para hacernos la presentación con un proyecto que se llama, bueno, lo va a decir él, pero básicamente viene a decir eh, combatiendo los estereotipos de género, poniendo de manifiesto la contribución de las mujeres en la historia de las sociedades. Y para terminar, también en esta línea eh, de cual va a ser eh, la profesora Ana Novela de la Universidad de Barcelona con un proyecto que se llama Implementando la Participación de los, de, de los Niños en las, en las decisiones activas de la ciudadanía. Bueno, ella entrará en los, en, lo, en los detalles. Entonces, básicamente, es un poco esta especie de patchwork, ¿eh? de, de, de overview general, donde bueno, pues representantes de las diferentes líneas del programa nos van a contar un poco cómo, cómo llevaron a cabo sus iniciativas. También hemos intentado elegir pues, universidades y organismos públicos, con asociaciones, con eh, dar un, un perfil lo, lo más eh, variado eh, posible. Yo voy a intentar hacer una presentación muy elemental de quiénes somos nosotros. A los que ya nos conocéis, os pido excusas de antemano, pero sí que está bien que nos identificáis Ya sabéis que somos el punto nacional de contacto del programa CERB, que es un programa que va a tener una vigencia del 21 al 27, que en este momento vamos a hacer un poco el balance de los dos primeros años, pero que tenemos delante todavía hasta el 2027, que éramos los antiguos puntos nacionales de información de una de las patitas de este nuevo programa, del CER, concretamente de la, de, eh, de la pata 3, de la línea 3, compromiso y participación ciudadana con un programa que anteriormente se llamaba Europa con los Ciudadanos. Estamos integrados en una dirección general que se llama Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. Somos una entidad integrada en una estructura pública. Ya sabéis que cada país es soberano y tiene la capacidad de elegir, donde integra, en dónde integra esta estructura, este punto nacional de contacto, que somos nosotros, y en nuestro caso estamos en, este, en el Ministerio de, de Cultura y Deporte, en esta dirección general, y luego, concretamente, la subdirección general de cooperación cultural con las comunidades autónomas, que insistimos mucho siempre en esta idea, porque esto nos da la, una especificidad de que ya tenemos en nuestra propia estructura, digamos, un poco la vocación de salir del ministerio. Tenemos muchas relaciones con las autoridades eh, regionales de las comunidades autónomas y organizamos jornadas en colaboración con ellos. Aquí estamos eh, nosotros, el punto europeo de la ciudadanía, PEC, nos llamábamos antes, hasta donde sabemos nos vamos a seguir llamando PEC, hasta que no nos den instrucciones de, por parte de nuestros representantes en la, en la comisión y en la agencia, eh, hasta ahora esta es nuestra identificación y lo seguimos manteniendo. Esta es la foto de familia, aquí estamos, no hace falta que entremos, nos conocéis, estamos nosotros, está Ángela y Carolina, que son las que van a intervenir a, posterior, a, a, a posteriori, una vez que termine yo mi, mi presentación, y nuestras funciones, pues como las funciones de todos los puntos nacionales de información, es promover el programa, dar asesoría técnica, organizar jornadas como la de hoy y jornadas puramente informativas, hacer talleres de capacitación, en definitiva todo lo que es un proceso de acompañamiento a los potenciales solicitantes que son todos vosotros que estáis eh, incluidos, los que están en los casos prácticos pero también los que creemos y queremos, mejor dicho, que participéis en el, en el, en el futuro. Desde el inicio, desde los que no tienen ninguna información o requieren de información más elemental hasta el último momento en que el proyecto va a ser enviado desde el ordenador, del coordinador, porque sabéis que es un solo formulario en el que se recoge y se vuelca la información de todos los socios, pero un solo formulario y se envía telemáticamente, lógicamente, y a partir de ahí un comité de expertos independientes nos va a evaluar, es decir, que los puntos nacionales de contacto, no tenemos ninguna responsabilidad en el proceso de selección, siempre decimos que nos coloca en una situación, en un escenario bastante cómodo porque la presión de la selección, tenemos dos representantes de universidad y son profesores, seguramente sepan lo que es saber si te equivocas o no te equivocas cuando estás evaluando. Este proceso de evaluación lo llevan, insisto, estos evaluadores independientes. Básicamente lo que os había mencionado muy deprisa, este nuevo programa hacer es la fusión de programas anteriores, en nuestro caso el programa Europa con los ciudadanos, que es el, el que comenté que la flechita lleva directamente a lo que es el compromiso y participación ciudadana, a la actual línea 3, y el programa REC, que era Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que es con el que nos hemos fundido, y esto, esta fusión, este maridaje, ha dado estas cuatro líneas. La nueva, que es la línea 1, que es lo de los valores de la Unión, que hoy, como os menciono voluntariamente, no hemos tenido un caso práctico porque ya lo hemos tenido en sesiones anteriores, que yo os animo a que echéis un vistazo porque tiene, tiene, tiene mucho interés, y las otras tres, que son la desigualdad, que hoy tenemos dos casos prácticos, como he mencionado, porque estamos hablando de género y de chai y aquí tenemos los dos representantes de la universidad, las compromiso y participación ciudadana, que es el caso de... De el, el representante de Alcoy y el DAFNE, que es el representante TEA eh, de, de, de Cazalla. Los objetivos, como podéis imaginar, del programa son la protección y promoción de los derechos y valores recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de, de la Unión. Estamos en un programa que se articula y que se asocia y se alinea con lo que es la base de la Unión Europea, que es la ciudadanía, por lo tanto, es, la fom es, es la, el fomento de la participación democrática y de los ciudadanos y, lógicamente, la participación de la ciudadanía con un objetivo bien claro, que es que las sociedades sean más abiertas, más igualitarias, más inclusivas y más democráticas. Va dirigido a todo tipo de entidades de la sociedad civil, hoy tenemos un buen abanico, y os dego, lo he dicho ya en otras ocasiones, pero bueno, está bien eh, también avanzarlo, en todo el periodo anterior, cuando nos hicimos cargo del programa Europa con los Ciudadanos, decíamos siempre, siempre, que iba destinado a entidades non profit, sin ánimo de lucro. Pues bien, ahora hay una pequeña espita que se ha abierto, que es, la participación en algunas líneas del programa, que no todas, de entidades con ánimo de lucro, pero siempre de la mano de una entidad que no lo tenga y siempre que su participación esté puesta al servicio de un proyecto no profit y que, que, que, que sea más competitivo, precisamente porque estas entidades pueden participar. Pero en ningún caso el proyecto va a tener ánimo de lucro, en ningún caso esta entidad va a ser la líder, siempre tiene que ir asociada al... al, al a una entidad sin ánimo de lucro. El, el presupuesto eh, son 1.500 millones para todos los países participantes y para todos el periodo, para todo el septenio, pero bueno, es una cantidad ya que consideramos que tiene bastante relevancia. Las temáticas son todas, lo decimos insistentemente, y no por decirlo tantas veces tiene menos, tiene menos legitimidad. Ya sabéis que nosotros somos también, y se lo aviso ya a todos los que estáis ahí digo, los casos prácticos a las universidades, a la asociación de Cazalla, a, a, a, a, a, los de, a la sociedad de, de, de Alcoy, que sepáis que nosotros también somos el punto nacional de información del programa Europa Creativa Cultura, y esto nos da una visión, yo creo que bastante completa de, de, de, de lo que es los posibles solicitantes. Y siempre decimos que si la cultura es un sector poliédrico, flexible y versátil, la ciudadanía lo es más. Es decir, que ahora este programa nos abre un horizonte nuevo a todos, casi todos los temas que vamos a estar leyendo a cada día cuando se abren las, eh, los periódicos o en las conversaciones casi de, de café. Todo lo que es eh, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, los derechos humanos, que hemos dicho que van vinculados a la Acción 1, la lucha contra la discriminación, la xenofobia, el racismo, el odio al islam, el antisemitismo, la igualdad de género, la protección de la infancia, la violencia contra las mujeres, la ciudadanía europea, la memoria en su completo, en su concepto más, más, más amplio, la iniciativa ciudadana europea. Y siempre decimos que hay el patrimonio cultural, que aquí hacemos una especie de conexión con el programa Europa Creativa, cuyo contenido eh, tiene el patrimonio un, un, una posición muy muy relevante bueno pues aquí ese patrimonio puesto al servicio de la ciudadanía pero que también es una de las áreas de esas áreas temáticas los países participantes del programa son los 27 ya sabéis que el Unido ya no no entra y ahora están países que han manifestado interés en participar. En el periodo anterior, cuando éramos el programa Europa con los ciudadanos, estos que acabamos de nombrar, algunos de ellos ya eran países participantes, pero lógicamente en este nuestro este nuevo periodo tienen que volver a iniciar el proceso de la firma del memorándum de comprensión. Están en ese proceso, siempre os decimos que en el caso de que tengáis un, una entidad o una organización de estos países que, insisto, están en proceso de, de, de firma y de, de accesión, si lo puedo decir así, no lo desestiméis, pero si el límite de los proyectos son dos o tres países, intentar que él no sea el dos o el cero, sino que sea un extra, para que en el caso de que una vez que se haya resuelto el, digamos, la calificación o la, la, o, la, o, la, o, la, o la selección del proyecto no haya firmado él no haya firmado el memorándum, bueno, pues no, no el proyecto no se venga al agua, simplemente que este, este país pasaría a otra categoría como país tercero. Eh, los resultados, ya entramos en materia, eh, los míos, mis diapos van a ser muy, muy, muy, muy generalistas bueno, pues básicamente eh, estas son las cuatro las cuatro líneas del programa eh, estas son la ratio de éxito europeo, es decir que no estamos aquí eh, hablando de la participación española, bueno, pues el 47% en la línea de valores de la Unión en el programa de igualdad da cuenta que aquí baja ostensiblemente al 15%, al 15 el de compromiso y participación ciudadano es un 54% y el de w 26. A la hora de seleccionar qué línea hay que tener también en cuenta esta información, porque, bueno, ya sabéis que eh, el nivel de competitividad es mayor dependiendo de, de, dependiendo de las líneas. Y aquí sí que ya entramos en la, digamos, un poco en, en, en, en la comparativa. ¿no? Estos son el número de beneficiarios, es decir, del número de entidades españolas que han sido eh, beneficiarias y bueno, pues estamos, y ahí os decía un poco el pudor, pero bueno, tampoco vamos a, a, a pecar de excesivamente eh, tímidos o, o prudentes. Eh, bueno, pues España está en el, en el tercer país, bueno, aquí lo tenéis con 275. Tradicionalmente Italia es verdad que es el país que más presenta, presenta extraordinariamente y a veces pues presenta muchos y muy malos, lo decimos, y no es eh, con un afán eh, negativo en absoluto, pero es que es verdad que es el país, digamos, que tiene más, más, más participación. En nuestro caso, eh, se presentan menos ¿eh? y el número de proyectos seleccionados es menor, pero digamos que el porcentaje de presentados y, y seleccionados es más coherente. Como oficina nos interesa mantener un poco esta, esta, esta dinámica. Y luego, pues efectivamente, aquí ya estamos por cada estado miembro, ya hablamos puramente. Pura y duro, puro y totalmente con lo, lo crematístico, con el dinero, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis España, bueno, que ha recibido eh, 12 millones y medio, y lo que veis abajo son unas acciones operativas que son bastante peculiares y que en algún momento haremos una, haremos una jornada informativa, pero vaya, que, que también la, la cantidad es, es relevante. Y en lo que hoy nos, eh, nos, nos nos concierne es esta cantidad de, de 12 millones. De 12, millones y medio, yo creo que es una cantidad presentable y que nos satisface y es lo que vamos a ver ahora lo y se van a encargar mis compañeros En la secuencia de países se repite, igual que en la diapo anterior, Italia, Hungría y España. Entonces, bueno, básicamente es un poco esta la, la, la foto la foto fija, ahora ya entramos un poco, vamos a entrar un poco en detalles y luego ya vamos a hacer las presentaciones de los casos prácticos. No olvidéis que va a haber, insisto, esa Parte, esa, digamos, eh, secuencia destinada a los, tu, al turno de preguntas y que, bueno, las vamos a gestionar de aquí. Ya sabéis que las podéis ir, las podéis ir haciendo en la, en la, en, a través de la pestañita, eh, a, a propósito para ella, que es la pestañita de de preguntas, no la del chat, y nosotros ya las iremos reconduciendo a, los, digamos, a la persona o al representante a quien se la vayáis dirigida. Y ahora ya entramos en detalle, eh, paso la palabra a Ángela. Muchas gracias, Augusto. Comparto yo también pantalla para seguir con la presentación de los resultados. En primer lugar, vamos a presentar eh, los resultados de una convocatoria que bueno, no fue muy amplia, la de eh, promover la capacitación y la capacitación sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es eh, una convocatoria que está marcada dentro del capítulo 1 de valores de la Unión y como veis digo que no fue muy amplia porque fueron solo dos millones de euros y este año se ha ampliado muchísimo más porque han incluido más prioridades. Esta convocatoria... Eh, tuvo, como veis no tuvo ningún beneficiario en España pero se seleccionaron 10 proyectos con una ratio de éxito del 16% que fueron presentadas 68 propuestas el eh, país es que por supuesto se llevó más proyectos fue Bélgica porque bueno como sabéis la sede de muchas entidades paneuropeas y bueno que trabajan en temas europeos está en Bruselas lo que hace que en algunas de las convocatorias tengan un número elevado de proyectos la siguiente convocatoria de este primer pilar, que se llama como el propio pilar Valores de la Unión, es una convocatoria muy grande de 51 millones de euros eh, que estaba destinada a financiar eh, a entidades intermediarias que a su vez eh, van a financiar a entidades, eh, bueno organizaciones de la sociedad civil, de, pues, de lugares remotos, de, que trabajan a nivel local, en el terreno digamos, eh, con este mecanismo llamado encascada. Esta convocatoria que fue muy grande, como podéis ver, tuvo un 43% de ratio de éxito. En España una entidad ganó un proyecto que es Oxfam Intermón y os animo a que si os interesa saber cuáles cuál son las oportunidades de financiación que Oxfam está eh, sacando en España a través de, de esta convocatoria, pues que vayáis a su página web y también tenéis una excelente presentación de, de ese proyecto que, que realizó eh, José Sastre en la jornada que hicimos el 16 de febrero en el marco de la presentación de otras ayudas eh, DAFNE, eh, que lo invitamos a ellos como caso práctico precisamente porque el mecanismo de DAFNE este año es, es el mismo, este de, de financiación en, en cascada. Aquí podéis ver también un poco el resto de, de países donde se están implementando este tipo de, de proyectos, que es un mecanismo nuevo de, de financiación. En el segundo pilar, en el de igualdad de derechos y igualdad de género, tenemos la primera convocatoria, la más grande de y cuál de promover la igualdad y luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, que como veis fue de algo más de 12 millones de euros, y aquí tenéis las diferentes ratios de éxito por prioridad. Esto es muy relevante porque, eh, como veréis, bueno, la primera de todas, la que más presupuesto tiene normalmente porque más, más casos se presentan, eh, todas rondan en torno a pues, un 16-17% algo, algo menos algunas. Eh, la última, que es la de una prioridad restringida a las autoridades públicas, es la que más éxito tiene o sea, la que más ratio, un ratio de éxito mayor tiene. Eh, es normal porque solo se pueden presentar autoridades públicas y eh, he señalado en rojo la de lucha contra el discurso de odio e incitación al odio porque como podéis apreciar tuvo una ratio de éxito muy pequeña porque había mucho interés y la financiación sí. era algo limitada por lo que la comisión ha decidido este año en lugar de en, eh, dejar esta prioridad en el marco de la convocatoria igual pasarla a la nueva convocatoria de la Carta de los Derechos Fundamentales la que hemos visto al principio de todos en el capítulo 1, por lo tanto es este interesadas en este tipo de, de proyectos y da la convocatoria de, de carta y no a la de a la de igual y esperamos que así haya más organizaciones con oportunidad de recibir financiación y aumentar un poquito el, eh, la ratio de éxito como veis al final fueron unos 40 proyectos eh, que resultaron financiados. Aquí veis estadísticas conjuntas, tanto de 2021 como de 2022, siempre para esta convocatoria igual. En España eh, veis que nuestra ratio de éxito fue del 8%, eh, en rojo veis las propuestas presentadas y en azul aquellos proyectos seleccionados. Estas estadísticas de proyectos presentados por país no las tenemos en todas las convocatorias, entonces solo las vamos a ir presentando en aquellas de las que la Comisión Europea nos ha facilitado los datos completos, pero bueno, como ha comentado Augusto al principio Italia es el país con más propuestas presentadas y eh, seguido por España y, y bueno, como veis pues en total entre los dos eh, proyectos eh, perdón, entre las dos convocatorias tenemos seis proyectos coordinados por España lo cual no quiere decir que no haya también eh, eh, más beneficiarios pero que no, no coordinan eh, estas propuestas de Equal. Y por último aquí sí que podéis ver los datos de solicitantes y organizaciones beneficiarias es decir, organizaciones que son tanto líderes como eh, socias de proyectos que en total son 40 para estos dos eh, estados convocatorios que ha habido de Equal en 2021 y en 2022 y que la ratio conjunta es del 14% o sea que es, bueno, se, se sitúa más o menos en la media de de general de para toda la Unión Europea. Por último, dentro de este, bueno, no, no, luego queda otra más, pero ahora para seguir con este capítulo tenemos la de promover... Eh, proteger y promover los derechos de la infancia, la llamada eh, convocatoria Child, que fue de 3 millones de euros, o sea que no es una convocatoria de las más grandes. De hecho, la ratio de éxito es, es baja, es algo más baja que en otras, del 7%, fueron seleccionados 10 proyectos. España tiene un proyecto coordinado y, y bueno, y aquí veis otros países que también coordinan propuestas. La última en todo este capítulo, ahora sí, es la de promover la igualdad de género, que fue una convocatoria que se abrió el año pasado, pero que este año, así como la de Child, tampoco tiene convocatoria abierta, pero sí que se espera para el año que viene. Esta fue de 6,8 millones de euros y de nuevo pues, tenemos un proyecto coordinado por España, como podéis ver este gráfico. Aquí sí, la, la ratio de éxito pues, fue la, la que viene siendo en otras convocatorias de alrededor del 15% y se seleccionaron 21 proyectos en, en los países que podéis ver ahí. Ahora paso de la palabra, dejo de compartir de la palabra a Carolina para que os cuente las, las estadísticas del capítulo 3, cuando quieras, Carol. Hola, buenos días. Gracias por, por acompañarnos hoy. Yo voy a abordar el, el capítulo 3, que, que tuvo cuatro, eh, cuatro convocatorias. Empezamos por la de Memoria Histórica Europea, que tuvo el año pasado un presupuesto total de 8 millones de, de euros. Aquí queríamos mostraros un dato importante, muy favorable, eh, y es que desde los últimos años, desde 2018, la Comisión Europea eh, ha conseguido aumentar considerablemente el presupuesto eh, total para... Um, para estas convocatorias. Eh, de modo que en 2022 ya aumentó considerablemente con eh, más, de 8, eh, o sea, más, fueron más de 8 millones y va a seguir, este año sigue subiendo con más de 10 millones y el siguiente para 2024 eh, ya logrará un total de 12, 12 millones de euros, con lo cual eso también supone más oportunidades eh, a la hora de, bueno, de seleccionar un mayor número de, de propuestas. En cuanto a, a los ratios de éxito, aquí tenemos una comparativa con el año anterior, que fue el primer año de este nuevo periodo, como, como eh, ya sabréis. Eh, el año pasado la ratio de éxito fue del 28%, que, es, que es, bastante, es una cifra bastante positiva, y la del año pasado, 2022, finalmente subió porque se seleccionaron eh, un total de 36 proyectos en lugar de 33%. Eh, estos eh, pequeños cambios eh, en, las, en las estadísticas mmm, se producen con cierta frecuencia porque hay algunos proyectos que no llegan a la eh, seleccionados, pero que no llegan a la fase final de eh, bueno, superar todo el proceso para la, lo, lo que llaman el gap, la, eh, la preparación de, del Grand agreement, de, del acuerdo que firmas con la Comisión. Y luego hay eh, en muchos casos ocurre que proyectos que se habían quedado en la lista de reserva eh, son, son eh, admitidos, ¿no? como ocurrió en, en este caso. Entonces, como digo, el, el ratio se quedó en el 25%, que es muy positivo. En cuanto a las solicitudes, eh, proyectos enviados eh, por países, estamos eh, en, en el tercer puesto, con un total el año pasado de 12 propuestas eh, enviadas. Aquí, como ocurre con otros casos, Italia siempre es el país que más presenta eh, propuestas. El segundo fue... Eh, Alemania, pero si ya eh, nos estamos refiriendo a los proyectos eh, seleccionados, en este caso bueno, estamos entre los principales países porque eh, ocupamos la cuarta posición, el año pasado tuvimos un total de 19 beneficiarios, esto es una cifra muy positiva también, con dos líderes, eh, eh, entidades españolas liderando proyectos, eh, 15 socios, lo que llaman oficialmente partners, más una sociedad partner y una entidad afiliada. Como decimos, estos son, son resultados eh, muy positivos. Pasamos ahora a la convocatoria de um, hermanamiento de ciudades, que el año pasado tuvo un presupuesto de 4,4 eh, millones de um, euros. Esta, como muchos eh, sabréis, eh, solo requiere eh, como mínimo eh, un consorcio de eh, dos autoridades públicas o entidades que la representen de dos países diferentes participantes. Y se trata de hacer encuentros, intercambios de buenas prácticas, eh, eh, diálogos, etcétera, no, entre, entre las autoridades públicas de estas, eh, eh, de estas localidades y eh, también la ciudadanía. El año pasado eh, hubo 183 solicitudes y 152 proyectos en total en, en, europeos fueron seleccionados, de modo que el ratio de, de éxito fue altísimo, altísimo. Eh, yo, yo creo que es la, vamos, la, la convocatoria con un ratio más alto de todas. En el caso de, de, de España, nuestro ratio fue también muy, muy bueno porque de seis proyectos que se enviaron, cinco fueron eh, seleccionados. Pasamos a las redes de ciudades, eh, que es una convocatoria similar a la de los hermanamientos, solo que a gran escala porque requiere un mayor número de, de socios. En este caso han de ser eh, eh, ayuntamientos de cinco países eh, diferentes y al final bueno, la dotación presupuestaria es mayor, eh, la duración eh, es mayor y bueno, se busca eh, eh, generar bueno, relaciones de cooperación un poco más eh, sostenibles ¿no? eh, y duraderas. En cuanto a los resultados globales, el ratio de éxito también fue, fue muy alto porque redes y hermanamientos de ciudades son en general las que siempre tienen ratios más altos, con lo cual es, es más fácil es el, eh, es, resultar seleccionado. De 39 solicitudes se seleccionaron 30. Y si nos fijamos en los resultados en... en... En España pues el ratio de éxito fue del 100%, ¿no? porque se presentaron ocho proyectos y los ocho fueron seleccionados. Aquí nos estamos refiriendo eh, a ocho proyectos coordinados por entidades españolas, porque por otro lado hubo um, otros, otras entidades que fueron seleccionadas en, en otros proyectos un total de 32. Y eh, si vamos ya a, en cuanto a los a hacer una, una comparativa de proyectos seleccionados por, eh, por país, pues estamos eh, igualados con, con Italia, los primeros, con ocho cada uno. Eh, y como digo, bueno, eh, con ese 79% por, eh, por de ratio de éxito. Vale, y ya pasó a la última, la convocatoria de compromiso y participación de la ciudadanía. Esta convocatoria, a diferencia de las anteriores, que están coordinadas por las autoridades eh, públicas y digamos que son ellas quienes dirigen las actividades o las asociaciones de hermanamiento que actúan en su nombre, en este caso aquí el foco se pone en la ciudadanía y en las organizaciones de la sociedad civil, son ellas quienes lideran estas propuestas, aunque pueden contar por supuesto con autoridades locales dentro de, de su partenariado y en la convocatoria de, del año pasado eh, el requisito era de tener un, un mínimo de tres eh, países representados dentro de, dentro de ese consorcio, aunque luego la media fue de seis, de seis socios por proyecto. ¿no? Tuvo un presupuesto de, de casi 17 millones eh, eh, y medio de, de euros y aquí podemos ver eh, una comparativa por países, en concreto el número de solicitudes por país, eh, pues estamos en tercer, eh, en tercer lugar, es decir, si somos en general, como veis, somos muy activos en, en la eh, presentación de propuestas y luego también en general España tiene bastantes eh, muy buenos resultados y si nos fijamos en la columna de, de la derecha en cuanto a eh, proyectos seleccionados por país, refiriéndonos solo a los liderados por entidades españolas, pues también estamos en tercer lugar con cuatro proyectos seleccionados. Eh, luego, eh, para hablar del de número de organizaciones en las solicitudes evaluadas por cada país, porque ahí no, no cuentan eh, algunas solicitudes que se consideran inelegibles, las que no cumplen con los requisitos básicos, no, no pasa nada, fase, lógicamente, de, de evaluación. En este caso, eh, también la participación fue altísima, con 83 organizaciones que participaron en propuestas y en cuanto a las organizaciones seleccionadas, pues fueron, fueron 46, lo, lo cual lo, nos sitúa también en el segundo puesto en cuanto a resultados. Eh, y en cuanto a resultados eh, globales, se presentaron 168 solicitudes el año pasado en esta convocatoria y se seleccionaron un total de 79 proyectos. En cuanto a los resultados en, en España, pues de 12, de 12 solicitudes coordinadas por entidades españolas, se seleccionaron cuatro con coordinador o, o, o líder español, pero hubo un total de 46 eh, eh, entidades que además participaban en calidad de de socias. De modo que el ratio de éxito global fue casi el 50% y el español en este último año fue un poquito más bajo, el 33%, pero que bueno, es una cifra bastante, bastante alta también. Y ya para acabar, es de, vamos a ver el último de los capítulos, eh, Dafne, y en concreto la convocatoria del año pasado de propuestas para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra la infancia, que tuvo un presupuesto de 30 millones y medio de euros. Eh, bien, en cuanto al ratio de, de éxito fue del 17% porque se presentaron, bueno, un número alto de propuestas, 258, y se seleccionaron eh, 45. España está en el, en el tercer eh, lugar, eh, y como podéis ver, en cuanto a beneficiarios, bueno, pues coordinó 5, que es, es una cifra muy positiva, y ha tenido a eh, 25 organizaciones, además beneficiarias, en calidad de, de, de socio. Y ahora quiero dar paso a mi compañera Ángela, que os va a presentar el, el informe de resultados que está ya disponible. Gracias, Carolina. Eh, bueno, voy a volver a compartir pantalla un segundo solo, pero luego lo, lo tendréis el enlace, como veis ahí, donde pone descargar informe. Lo, bueno, toda la presentación la publicaremos en, en nuestra página web, en la sección de jornadas, pero este informe está en la sección de resultados. Como sabéis, si nos seguís desde hace años, el punto europeo de ciudadanía siempre elabora un informe anual con las estadísticas, los principales resultados... Eh, globales y también para España desglosados por comunidades autónomas eh, primero lo hacía con el programa Europa con los ciudadanos y bueno esta es la primera vez que presentamos el informe completo para el programa CEP, es cierto que ya estamos en 2023 o sea que ya casi que correspondería a sacar el 2022 pero bueno para el nuevo sistema que tiene la Comisión Europea de presentar propuestas a través del, de este portal que, que conoceréis eh, es más difícil para, para nuestra oficina sacar resultados y elaborarlos también porque desde que salen las estadísticas iniciales que esas siempre se presentan en la página de la propia convocatoria hay un apartado que te pone se llama Flash Info que normalmente en la comisión pues dice cuántas propuestas se han presentado, cuántas han sido seleccionadas no en algunos casos también lo, lo desglosa por prioridad pues desde esas estadísticas iniciales hasta que luego se produce la firma de los acuerdos de subvención, pasa tiempo, pasan cosas, cambian presupuestos, incluso a veces cambian entidades, algún, propuesto, algún proyecto no firma, algún coordinador no firma eh, la propuesta y, por tanto, pues esas estadísticas varían. Creemos que estas estadísticas de 2021 son finales, son cerradas, porque de hecho ya todos los proyectos están en marcha, alguna podría variar quizá, eh, pero bueno, esperamos que este informe sea de, de interés, sobre todo si, bueno, pues si trabaja en, en los diferentes sectores que tienen que ver con la ciudadanía, con la igualdad de género, lucha contra la violencia participación ciudadana hermanamientos, etcétera eh, lo tenéis todo desglosado por capítulos y por convocatoria y como decía también tenemos estadísticas por comunidades autónomas, a destacar este informe pues que en 2021 nos resultaron beneficiarias como líderes, como socias, 83 entidades hay que tener en cuenta que en algunas convocatorias eh, una entidad participa más de una vez, pues participa pues como socia más de una vez o como líder más de una vez y todas las veces se cuenta de acuerdo, o sea que en realidad son menos entidades, pero digamos los roles en total son, eh, hay 83 roles en España que eh, se han llevado como, como financiación estos proyectos, un, pues como veis pues más de 4,8 millones de euros, lo que corresponde a un total del 7% de la financiación total del CER para el 2021. Eh, Cataluña, seguida por la Comunidad Valenciana, son las, las dos comunidades autónomas con más proyectos y beneficiarios, eh, que podréis ver también pues, el listado pues, de todos los proyectos coordinados, las entidades, eh, está más hipervinculado tanto a la entidad como a la descripción del proyecto en el portal, etcétera O sea, es bastante rico el informe. Y también destacar que la, la de redes de ciudades y la de DAFNE, pues como viene siendo también en 2022, son las dos convocatorias que más éxito han tenido España, eh, eh, por número de proyectos, tanto coordinados como los que hay beneficiarios. Así que nada, esperemos que este informe sea, sea útil y también le daremos difusión en los próximos días a través de las comunidades autónomas, a través de nuestras redes, etcétera. Y os dejamos ahora en breve el enlace para que ya lo podáis descargar. Bien, pues el, el, pasamos ahora a los casos prácticos. El primer ponente, como presento antes Augusto, es eh, Javier Espósito. Eh, que nos va a presentar el, el proyecto COGRIN-EU, eh, que es sobre bueno, cooperación europea contra el cambio climático. Bueno, en, en primer lugar, agradecer la, la invitación. La verdad es que no nos lo dudamos un, un momento participar, no, no lo habéis puesto realmente fácil y eh, la ocasión lo merece. ¿no? Yo soy Javier Espósito, soy vicepresidente y tesorero de ASEID. ASEID es una asociación que nace en Alcoy, en Alicante, aunque tenemos eh, actuación provincial. Nace con la idea de ayudar a personas a mejorar su emplea empleabilidad, especialmente hacia jóvenes desempleados que a nivel nacional y también, por supuesto, en la comunidad valenciana, en la provincia de Alicante, es un problema social eh, importante. ¿no? Eh, el seno de ASEI, la Junta Directiva, el equipo, la Junta Directiva Fundadora, que es la que estamos actualmente eh, al mando de la, de la asociación, somos personas que venimos del mundo empresarial, del mundo de la formación y también del mundo de la planificación estratégica. Entonces esto nos da un enfoque práctico en cuanto a qué deben de ser la participación ciudadana, qué debe de ser la actividad de las personas y de los jóvenes en la vida democrática para aterrizarlo hacia las necesidades de las personas, sobre, sobre todo en nuestro caso, en el tema eh, de empleo. ¿vale? Eh, pensando un poco en qué necesidades eh, habíamos detectado en el trabajo diario que hacemos con, con nuestros asociados, asociadas y voluntarios, voluntarias, de, de, detectamos eh, una falta de conocimiento sobre el Pacto Verde Europeo y cómo impacta o cómo puede afectar a la vida de las, de las personas. ¿no? Me paro aquí porque creemos, y, y es absolutamente necesario, vincular, tener una necesidad que queramos resol, resol, resolver con un proyecto. Y esa necesidad tiene que partir de la actividad de la entidad, creemos nosotros, que va a liderar esa, es, ese proyecto. En este caso es Compromiso y Participación Ciudadana dentro de CERP. De Pero esa necesidad detectada, es, esa cosa que debemos cambiar, debe de ser el, el, el motor sobre el que se sustente el proyecto, ya no solo para la, la redacción del mismo, sino sobre todo a la hora de liderarlo y de, y de eje, ejecutarlo. Con estas ideas en la cabeza nace eh, Co-Green You, que lo que busca es precisamente involucrar a ciudadanos y por supuesto jóvenes a informarse y a explorar Estrategias en el campo ambiental y que afecte a sus comunidades locales. Eh, los objetivos del proyecto, pues sensibilizar a los jóvenes sobre el Pacto Verde Europeo y su papel en la transición ecológica de la Unión Europea, incrementar la responsabilidad cívica de ciudadanos intergeneracionales y su participación en temas relacionados con el desarrollo sostenible de sus ciudades, fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje conjunto entre participantes de diferentes ciudades europeas para formular estrategias y acciones locales en relación, evidentemente, al Pacto Verde Europeo y a la transición ecológica, y contribuir a la difusión y divulgación de políticas europeas sobre medio ambiente a nivel local, con un enfoque particular en jóvenes europeos, porque al final nuestra, nuestro día a día es el trabajo con, con, con personas jóvenes desempleadas Luego es normal que tengamos cierta tendencia, pero evidentemente el proyecto afecta a toda la, a toda la ciudadanía. ¿no? Eh, con estos objetivos en la cabeza a la hora de, de diseñar el proyecto, me vais a permitir que hable un poco más de esa parte de diseño, precisamente para las fechas en las que estamos. Mañana es el cierre de una convocatoria, estamos todos ultimando proyectos y estas cosas creo que son, que son importantes. ¿no? Tenemos una necesidad que hemos detectado de nuestra actividad, eh, de nuestra... Eh, sí, COVID Co Co II un proyecto de la línea 3, compromiso y participación ciudadana, efectivamente. Lo que comentaba, ¿no? Tenemos eh, una necesidad que hemos detectado, en este caso... Eh, cierto desconocimiento sobre el Pacto Verde Europeo y las políticas que acarrea y el impacto que tiene en la, eh, en la ciudadanía, tenemos unos objetivos de ese proyecto que es lo que, lo que queremos trabajar, toca el consorcio, los socios. En este caso es, es muy importante para que, el, para que un proyecto como este eh, sea exitoso y maximizar su, su impacto, es decir, llegar a un mayor número de personas, Buscar, visualicemos un mapa de la Unión Europea, buscar cubrir el mayor número de áreas posibles, buscar entidades que comulguen con estos, con, con estos objetivos y que tengan experiencia en la gestión de proyectos, pero buscar esa complementariedad geográfica para eh, que el proyecto llegue lo más lejos posible. En este caso, bueno, lo, estamos nosotros a, a seguir. Tenemos, como os he comentado, sede en Alcoy, pero eh, impacto, pro, pro, in, in impacto provincial. Para maximizar el impacto en la provincia de Alicante, hemos contado también con un segundo socio español, en este caso es el Ayuntamiento de Altea, con el que tenemos una, una buena colaboración y una buena relación. Y, que va a implementar muchas de las cosas que vamos a, de los, de los objetivos que se van a plantear en Youth. En en en Otros países participantes eh, son eh, Lituania, a, a través de su agencia de cooperación joven, eh, una asociación en Italia, Joseph, eh, una, una federación de entidades jóvenes en, en Chipre la plataforma del diálogo intercultural en Bélgica y un eh, ayuntamiento en Grecia. Como os comento, buscando cubrir esa, esa parte geográfica lo, lo, máximo, lo, lo, lo, lo máximo posible y buscar la implementación de las acciones y de las actividades y de los o objetivos que persigue el proyecto. Por eso es muy, muy importante ese mix entre la, la sociedad civil mediante asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra con, eh, con eh, municipios, con ayuntamientos que puedan implementar, sobre todo en este caso que hablamos de participación ciudadana. Veo una pregunta, eh, si es posible dar información respecto al presupuesto a sus categorías y a, su, y a su gestión. Bueno, eh, nosotros coordinamos el, el proyecto. Aquí es muy, muy importante la, fi la, la figura del Project Officer, que es la persona de, de la Unión Europea, de la Comisión e -E -E -E Europea que eh, supervisa el proyecto y que va, va marcando un poco, un poco las pautas. En cualquier caso, tenemos eh, siete socios en co CoGreenU, y eh, vamos a hacer siete eventos inter, internacionales empezando en junio de este año aquí en, aquí en Alcoy. Tuvimos algún, a, algún tema buro, burocrático que nos retrasó un poco la, la entrada y finalmente arran, arrancamos ahora, ahora, ahora en junio en un proyecto que se eh, alargará durante dos años. 24 meses. Por mi parte, eh, como luego habrán preguntas, a vuestra disposición quedo. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias este, Javier, además nos has hecho el trabajo porque es una de nuestras consignas prioritarias, es que a la hora de empezar un proyecto... Eh, lo que hay que hacer es identificar una necesidad que es justamente lo que tú has dicho y a partir de ahí el proyecto da respuestas a, a, uh -huh. a esta necesidad identificada con la participación de los socios que cada uno implemente la parte que le, la, la parte que le corresponde dependiendo de su, de su trayectoria y luego has mencionado al de las que somos también amigos porque uh -huh. hemos tenido muchas eh, en relación con ellos, no sé si es Paloma quién es sí. la persona, ¿Ves? Paloma está, la hemos invitado y ah, es no también es muy genial, muy, muy <risas> efectivamente muy, muy activa y, y la conocemos bien, bueno pues pasamos ahora al segundo proyecto ¿eh? que sabéis que está en la línea, como hemos mencionado, de DAFNE, que es eh, no da igual, muy, muy, muy, muy impactante, ya el propio título, que es algo que también insistimos, que el acrónimo, eh, que el título del proyecto sea lo suficientemente persuasivo como para el evaluador, vea que no es una, digamos, un, una literatura eh, eh, convencional. Es un proyecto que, que, que está liderado por la Asociación de Caza Intercultural, a los que también eh, hemos conocido en otros escenarios, o sea que te damos la palabra, Tea. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días también por mi parte. Soy Tea de la Asociación Cazada Intercultural. Estamos situados en Lorca, la región de Murcia. Y eh, muchas gracias por, por habernos invitado también. Agradecemos mucho la oportunidad para compartir pues, nuestro trabajo y a ver si os sirve, eh, si os inspira, si os da algunas ideas. Y bueno, yo también estoy abierta para todas las preguntas que luego queráis hacernos. Bueno, pues nuestro proyecto está, se ha presentado en 2022 en la línea Daphne y el título, como ha dicho bien el compañero, eh, tiene que ser impactante, entonces nuestro título es No da igual y ya hemos elegido el hashtag que es que no da igual eh, del proyecto, así que si nos queréis seguir también por redes sociales vamos a empezar muy pronto a ser muy activas. ¿De qué va nuestro proyecto? Pues eh, promover la igualdad de género entre pares. Y también es un proyecto de, de dos años y es eh, en el ámbito nacional. ¿vale? Eh, hemos hecho muchos proyectos de REC y de SERVA. Ahora tenemos dos. Eh, antes hemos empezado a nivel internacional, pero luego nos parecía súper interesante trabajar en un ámbito nacional donde compartimos eh, las necesidades, eh, compartimos eh, inquietudes, problemáticas. Entonces nos parecía muy, muy interesante abordar eh, la temática de la igualdad de género y contra la violencia de género en el ámbito nacional. Y ahora os voy a decir esperan, uh -huh, eh, quiénes son los socios del proyecto. Nosotros lideramos un poco. Eh, somos una asociación que trabaja básicamente con jóvenes y con eh, profesionales de juventud, entonces también este proyecto va en esta línea, nuestros públicos eh, principales son estas dos, pues juventud y profesionales de juventud, ¿vale? Y nuestros socios eh, son la Asociación Jóvenes de eh, Solides de Valencia, Proyecto KIO de Toledo y Plan B Educación Social de Salamanca. Quiero deciros que eh, a la hora de, de presentar el proyecto y eh, hacer la selección de socios, solo había un socio con el que hemos trabajado antes, que es Joves Solides de Valencia, pero queríamos hacer una cola abierta, un llamamiento para otras entidades que quieren eh, juntarse a esta iniciativa. Entonces, básicamente la hemos publicado por nuestras redes y, por, por ejemplo, estamos en Annalyn Foundation de España, eh, estamos también en otras redes de donde pues, eh, otros dos socios que no conocíamos anteriormente pues, no han encontrado este llamamiento y hemos hecho la selección en base de las competencias, de la experiencia previa y base, en base de qué que más pueden aportar al proyecto que nosotras no sabemos. Entonces hemos hecho como un complemento, un complemento de experiencias eh, que podamos, pues básicamente, pues eh, que nos podamos complementar ¿no? eh, en base a las necesidades que vamos a trabajar en el proyecto. Cuando hemos hecho la call, está, había muchísimas entidades interesadas, entonces hemos hecho la selección basándonos en experiencias, como ya he dicho, y luego nos hemos juntado en varias reuniones online y donde hemos perfilado el proyecto según las necesidades y las aportaciones de cada socio. Entonces nuestra era solo una idea muy por encima, muy básica, y el proyecto lo hemos hecho entre las cuatro entidades, según pues, um, lo que podemos hacer, el alcance que tenemos a nivel local, nacional e internacional, y según las temáticas que hemos trabajado o que vemos que tenemos que trabajar con jóvenes. ¿vale? Entonces, ese era un poco el pro proceso de selección de socios. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro proyecto? Es, como dice la línea de afne, luchar contra la violencia de género y la desigualdad de género mediante la educación y la sensibilización. ¿vale? Y como podéis ver aquí en la presentación, la temática es bastante abierta porque queremos de verdad tratar las necesidades de los grupos de jóvenes con los que vamos a trabajar. Entonces eh, hablamos de estereotipos de género, de roles de género opresivos, de las microagresiones, eh, violencia en las relaciones íntimas. Eh, hablaremos de castigo de silencio, de relaciones de poder hablaremos de también la temática del LGTBI, eh, de feminismo pues un montón de cosas que queremos abordar pero dejando abierto un poco um, a las personas con las que vamos a trabajar ¿no? y básicamente qué queremos hacer eh, sensibilizar y luego hacer que las y los jóvenes se activen y trabajen ellos y ellas porque eh, la, la línea base de nuestro proyecto es educación entre pares vale? Eh, os voy a decir cómo está estructurado un poquito el proyecto. Como sabéis, un proyecto tiene paquetes de trabajo. Entonces, aparte del paquete, que es eh, paquete 1, que es gestión, ¿no? que, que trata todo de coordinación, de visibilidad, de reuniones de socios, etcétera, etcétera, pues tenemos eh, la, la, el paquete 1, que es un poco la creación de la base, de, de la base metodológica. Y aquí voy a insistir otra vez, no vamos a innovar mucho, sino que vamos a buscar eh, eh, prácticas, experiencias, herramientas que ya existen. ¿vale? Vamos a, a digamos, hacer una recopilación de estas y, eh, y con estas mismas vamos a trabajar con jóvenes. Eh, en la creación de la base metodológica no solo contamos con la experiencia del propio partenariado, sino que buscamos expertas al nivel estatal, eh, expertas en intervención, en apoyo a las víctimas de violencia de género. Eh, estamos contando con sexólogos, con eh, psicólogas, psicólogos, eh, con influencers también que saben cómo trabajar, o sea, saben cómo hablar con jóvenes. Entonces estamos básicamente ahora haciendo la llamada a las personas que nos pueden aportar, vale, para que eh, no, no solo no, no solo trabajamos nuestra propia exper experiencia, sino que hacemos como una red ¿no? de conocimientos para luego todo esto hacerlo como un paquete y aportarlo con los jóvenes. Luego el segundo paquete de trabajo es trabajo de campo. Ya entramos a las clases, entramos a los espacios tanto formales como no formales donde está la juventud y con las con las que vamos a trabajar y no solo vamos a trabajar en educación sino también en acción, entonces haciendo campañas de sensibilización. Luego el, el Tercer paquete de trabajo es todo eh, sobre la difusión de resultados y buenas prácticas. Aquí luego os voy a decir que no solo trabajamos a nivel nacional, sino también buscamos la transferibilidad de todos estos resultados a nivel europeo, que es súper importante, que haya un impacto eh, que traspasa un poco las, eh, las fronteras ¿no? de España y que también la Unión Europea se puede aprovechar todo lo que vamos a hacer. Y por último, y no menos importante, es un cambio al nivel eh, de las políticas. Siempre también eh, tenemos este, esta parte dentro de nuestros proyectos de cómo abogar por un cambio eh, eh, hablando y conectando con las personas que tienen poder de, de, de tomar las decisiones. Entonces vamos a vincular los, la juventud, los profesionales de juventud con las políticas también, no solo a nivel estatal, sino también al nivel europeo. Vale. Eh, os voy a comentar un poquito por encima cuáles son las actividades que planificamos. El eh, primero es el Seminario de, de Expertas, que va a tener lugar en abril, en Toledo, y ahí es donde nos vamos a juntar, eh, como he dicho antes, todas las personas que vamos a aportar el contenido para eh, asentar la base eh, de, del contenido del proyecto. ¿vale? Y de aquí del seminario vamos a tener dos resultados, una guía para jóvenes que van a trabajar con otros jóvenes entonces aquí hablamos de educación entre pares eh, vamos a tener como un librito de trabajo vale con el que eh, el joven la joven lo puede coger y con él puede pues estar haciendo sensibilización a, a sus pares eh, con preguntas de reflexión actividades herramientas eh, muchas preguntas van a ver sobre su propia identidad sobre reflexiones sobre su género, estereotipos, etc. Entonces, para que la persona joven se sienta preparada a la hora de pues, tratar el, el tema de género, igualdad de género con otros jóvenes. Eh, también habrá otra guía para coaches. Coaches son las personas que van a apoyar a estos jóvenes durante el proceso de educa educativo. Entonces, pues todo aquí habrá eh, contenido de cómo preparar, eh, todo eh, el contenido sobre la protección de la de los derechos de la juventud, eh, eh, casos de intervención, pues toda, todo un poco el contenido de cómo apoyar y preparar y evaluar los procesos cuando acompañamos a jóvenes tratando la temática de género. ¿vale? Y luego, eh, en julio de este año, vamos a tener la formación de nuestros agentes de cambio eh, y de nuestros coaches. Entonces, vamos a estar siete días en Almería trabajando estos temas, donde vamos a preparar. Eh, pues eh, los jóvenes eh, enseñándoles un poco cuál es el acercamiento basado en principios de educación formal eh, cómo trabajar con género cómo, pues básicamente todo el contenido formamos y también formamos a coaches a la vez, en paralelo de cómo apoyar a estos jóvenes ¿vale? y luego estos jóvenes que van a hacer pues van a eh, intervenir en cuatro ciudades Toledo, Salamanca Lorca y Valencia, trabajando con, eh, en sus clases o en, en otras ONGs. ¿vale? Básicamente vamos a hacer redes un poco a nivel local para que ellos y ellas trabajen, sensibilicen eh, sobre, sobre las cuestiones de, de género y sobre las temáticas que vamos a ir eligiendo. ¿vale? También van a tener eh, oportunidades de convivir. Hemos planificado convivencias de tres días en las cuatro ciudades que, donde los jóvenes eh, participantes de talleres que están más interesados en aprender más pues van a poder convivir y tratar este tema de, de, de modo convivencia um, y luego pues estas personas que van a convivir también van a planificar acciones, campañas en escuelas o en, en, en, en sitios públicos para concienciar más eh, sobre igualdad de género y sobre pues, el tema que ellos y ellas van a elegir se me ha olvidado también que vamos a estar online con expertas y con influencers vamos a crear vídeos, video tutorial. Que cada vídeo va a tratar un tema y entonces, básicamente, es, eh, el, los vídeos serán a ti también te pasa que ta ta ta ta ta, y luego, pues eh, una lista, una serie de pautas, de recomendaciones de qué poder hacer o cómo poder enfrentarse a cierto tipo de violencias que podemos vivir, encontrarnos, etcétera Vale. Eh, um, el pico del proyecto va a ser un festival de igualdad en Murcia, donde vamos a juntar a jóvenes, a profesores y profesoras, entidades y también políticos y políticas para eh, presentar un poco los resultados del proyecto, hacer asambleas, talleres, etcétera. Pues un día de actividades para, digamos, celebrar la igualdad y eh, dotar a otras jóvenes y a otras profesionales de herramientas para poder luchar contra este tipo de violencia. Y luego, eh, al final, por último, vamos a hacer un MOOC. No sé si sabéis, el MOOC es un curso gratuito en línea donde toda persona que quiera se puede apuntar de forma gratuita y se forma. Normalmente son um, formaciones que du pueden durar unas cuatro semanas y lo vamos a hacer en inglés para que también otras personas de otros países se puedan formar en temática de cómo apoyar a jóvenes que quieren ser agentes de igualdad y qué tipo de actividades pueden, pueden hacer. Entonces, básicamente, todos los resu resultados que vamos a conseguir o hacer durante el proyecto, lo vamos a compartir. El MOOC, que va a ser en, en línea, y luego tenemos planificadas una forma dos formaciones a nivel nacional y cuatro formaciones a nivel regional eh, para más profesionales de juventud. Y aquí pues mm, nuestro público objetivo van a ser profesores, profesoras, Entidades, líderes, etcétera, para compartir todo lo que hemos aprendido durante el proyect proyecto con ellos y con ellas. Y, vale, por último, pues como he dicho, aquí público objetivo, aquí podemos ver algunos números, a los que aspiramos son los mínimos, ¿no? A cuánta gente joven queremos llegar y a cuántos profesionales de juventud, esos son de forma directa. Luego, de forma indirecta, a través del, de, de nuestros medios de comunicación, que va a ser también una estrategia muy bien pensada y que va a durar durante dos años, esperamos llegar a, muchísimo, eh, a un número muchísimo más grande, ¿no? de, para, para de verdad aprovechar al máximo los resultados del proyecto. Y, y ya está. Esto es un poco la estructura. Como veis, vamos a ir escalando poco a poco desde lo local hacia lo europeo. Y, y ya está. Esto es nuestra propuesta de, de, de, de dos años de trabajo. Estamos a punto de empezar. Solo quería decir una cosa. El mes que viene nos han invitado al, a la reunión de arranque en la Comisión Europea y hemos presupuestado esta reunión dentro del mismo proyecto. Así que si, si vais a presentar los proyectos, tener en cuenta que tenéis la, la oportunidad de, de, de, de tener eh, una reunión cara a cara con vuestro técnico, vuestra técnica del proyecto. Y, y ahí pues podéis preguntar todo y de verdad os pueden aclarar muchísimas clófuras, muchísimas cosas y normalmente esta reunión se hace para dos personas vale yo creo que ya está luego si tenéis más preguntas muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Tea también como en el caso de, de Javier os has hecho el trabajo porque has eh, puesto el énfasis sobre lo del botón app a partir de una experiencia como dices luego que vais a nivel europeo. Has avanzado en los paquetes de trabajo, que también es algo que nos vamos, que interesa que, que sepan los, los posibles eh, solicitantes. Nosotros ya hemos hecho nuestras jornadas, que hay un paquete de trabajo que se tiene que encargar, como ha dicho muy bien el organo, el coordinador, que es el del management, el de la gestión, y luego nosotros los diversificáis, poniendo también énfasis siempre al tema de la difusión, que es prioritario. En ese tema de difusión, aunque hemos aclarado que los puntos nacionales de información no estamos en la evaluación, pero sí estamos en la difusión. O sea, que os digo a los cuatro, os decimos a los cuatro, que tenemos al tanto de todo lo que vais haciendo, porque efectivamente nosotros podemos difundirlo a través de nuestras redes, eventualmente ir ahí y aprovechar para dar la charla y vender nuestro libro de qué es el, el, el programa hacer O sea, que en ese sentido, contad con nuestra colaboración. Y también has dicho lo del kickoff meeting, que efectivamente hay que ir a Bruselas donde os dan una charla eh, general y es una actividad que está presupuestada, ¿eh? o sea que que es financiable. Así que muchas gracias, Etea, eh, y ahora ya vamos a eh, la tercera presentación, que como hemos dicho al inicio, está vinculada, asociada al capítulo 2, eh, al capítulo igual, pero que hemos desglosado por una parte en el tema del género, ya veis que el género es crucial, ya sabéis que el género y el tema de la inclusión social y el tema del Green Deal, que también ha sido abordado por, por los representantes de Alcoy, eh, es crucial, son temas transversales y que nos interesa mucho eh, sensibilizar, incluidos nosotros como, como oficina, y el tema de, de género comercial. Entonces, eh, en el caso de la Universidad de, de, de Salamanca, eh, es eh, el tema que han, que han, que han, que han elegido para... para para su proyecto y eh, bueno, pues nos lo va a contar eh, Francisco José Francisco José, perdón, García Peñalvo, espero haberlo pronunciado bien. Muy bien, muchas gracias, Augusto, por por la introducción. Buenos días a todos y todas y, y gracias a, al Punto Europeo de Ciudadanía por, por invitarnos a participar en esta en esta jornada y Difundir nuestro, nuestro proyecto y compartir un poco la experiencia con todos. Pues, eh, voy a presentar el, el proyecto Combating Gender Stereotypes by Highlighting Women's Contribution to the History of Societies, un título pues, que marca un poco como la idea, pero como siempre, hay que buscar un una, un, un acrónimo que sea mucho más fácil de, de interpretar, lo que es en este caso es Herestory, ¿no? entonces es nuestro, nuestro proyecto, lo, coordina, lo coordino yo como director del Grupo Grial de la Universidad de Salamanca y bueno pues eh, vamos a, a, a hacer un overview de, de, del proyecto que pues como en, la casa, en el caso de mis compañeros pues acaba prácticamente de, de, de comenzar ¿no? poner un poco eh, el marco pues es un el proyecto bueno, pues está dentro de esta de la línea de, de, de equality, dentro de este de, de, de programa CER, eh, con duración pues, como eh, todos los casos, dos, dos años y un presupuesto eh, aproximado de, de medio millón de, de euros para, para todo el consorcio. El consorcio, pues como hemos ido viniendo repitiendo, pues es una parte importante del de, de, de de la propuesta. ¿no? Entonces, en este caso, pues la Universidad de Salamanca coordina, somos pues tres, seis, eh, eh, nueve partners, no quiero olvidarme a ninguno, eh, y también, bueno, buscamos un poco, se ha buscado la diversidad, ¿no? O sea, al final eh, tenemos la universidad eh, representada a través de, de la Universidad de Salamanca y también la, una universidad en Eslovenia. Tenemos la parte de, de asociaciones que, que son muy importantes en, esta, en estos programas de, de intervención o de visibilidad en, en, en la sociedad civil. ¿no? Entonces, tenemos eh, Dada, que viene de Francia, aunque la sede está en, en, en las Antillas. Eh, tenemos también, pues, eh, Kine, en, en Grecia, tenemos I.O.A. en, en Bulgaria... Eh, tenemos también Siqueso sí, en, en Chipre eh, y tenemos también eh, DDG en, en, en Lituania y eh, Espejo Mágico en Italia. Y después también contamos con, con un partner que representa también quizá el tejido productivo, que en este, en este caso pues, es eh, CSI de, de, de Chipre, que es una, un, un, una empresa, una organización, una entidad que, que de, de base tecnológica, con lo cual también nos, nos puede ayudar a hacer eh, bastantes, bastantes eh, partes de los proyectos relacionados precisamente con, con la parte tecnológica, que también suele ser un, un, importante. ¿no? Entonces, siempre es una, un aspecto, eh, muy relevante elegir a, a tus socios eh, normalmente eh, se van buscando, como he comentado mis, mis compañeros, por afinidades, por co elementos complementarios y también muchas veces por historias comunes ¿no? que se van derivando de, de tu red de, de proyectos, entonces vas enlazando con unos otros y eh, así vas formando pues, un consorcio que represente o de visibilidad a, a tu proyecto en, en toda la parte Europea, ¿no? Si vemos un poco el, el mapa, estamos, tenemos muy bien representada la, la, la, la parte de mediterránea de, de, de Europa, con España, Francia, Italia, Grecia, Chipre y bueno, también vamos subiendo un poco hacia arriba, hacia lo que es Lituania, Bulgaria, Eslovenia. ¿no? Entonces, ahí vamos marcando un poco ese, ese consorcio. Siguiente punto, es decir, bueno, pues, ¿qué idea tenemos? No? ¿Cuáles son los objetivos de, de este proyecto? No? Entonces, tenemos como tres grandes objetivos eh, que de alguna manera lo que buscan es visibilizar la, la figura de la mujer desde el punto de vista de sus contribuciones en la academia, en la sociedad, que bueno pues eh, van pasando muchas veces o de alguna forma han ido pasando desapercibidas, quizá bueno porque por su huella va quedando menos menos eh, presente en forma de nombres de calles, de estatuas o de, de elementos que, que reflejen su, su contribución. ¿no? Entonces, la idea de, de este proyecto precisamente es visibilizar esto y darlo a conocer precisamente para atacar lo que serían pues, los estereotipos de, de género y que se pudieran aprovechar en diferentes actividades de formación, eh, en, en diferentes también eh, niveles educativos. Nosotros nos vamos a centrar en el, en el concepto de jóvenes como veremos después pero realmente va a haber una cantidad importante de, de, de resultados, de contenidos que se podrían llevar a, también a otras, a otras edades incluso más, más tempranas de, del objetivo que, que nos marcamos como, como proyecto. ¿no? Entonces primer objetivo destacar esa huella esa de las mujeres en la historia de, de las ciudades de, de toda Europa, es decir, en otras palabras, buscar resaltar esa importancia y de la contribución de las mujeres en diferentes momentos y lugares. El segundo objetivo, pues crear eso, trabajar un mapa, que pueda ser un, un, un recurso educativo, un recurso de, de uso, de divulgación, ¿no? que, que presente precisamente... Eh, esas mujeres que han tenido peso político, social, científico, artístico en los diferentes momentos, ¿no? es decir, pues al final visibilizar la, la labor y la contribución de, de las mujeres en estas diferentes áreas. Y el tercer objetivo, bueno, pues eh, abordar los estereotipos de, de género que mantienen pues, a las mujeres más alejadas precisamente de todos estos órganos de toma de, de decisiones, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, desafiar esas ideas preconcebidas sobre lo que se espera de las mujeres y abogar, bueno, pues por la, la presencia equitativa en posiciones de, de liderazgo y ayudar o intentar contribuir a que se rompan cualquier. Eh, techo de cristal. ¿Para ¿A quién nos destinamos? Bueno, fundamentalmente jóvenes, niños, niñas. Vamos a marcar un, una edad 15-25 por todo el tema de privacidad y estos temas. trabajar con, con jóvenes eh, o niños eh, de edades inferiores es más problemático en todos los temas de, de consentimientos. Entonces, ese va a ser nuestro, nuestro target, el grupo principal. ¿no? Y después, al final, ¿cómo podemos llegar a a estos jóvenes, pues jóvenes que, que sean activos en grupos eh, comunitarios, como Consejos de Juventud Municipales, estudiantes que estén relacionados sobre todo con campos de la historia, con estudios de género, expertos en juventud, organizaciones de jóvenes, académicos en los campos, disciplinas que hablábamos antes, de, de historia, estudios de género, profesores, educadores en general, y bueno, pues también expertos y activistas de organizaciones de mujeres y, y derechos humanos. Una vez que tenemos todo esto, bueno, pues también hay que, eh, dentro del consorcio, hay que elegir quién lidera, ¿no? A veces puede ser el líder el que origina o plantea la idea, o si esta idea surge eh, a través de pues de trabajo ya continuado, pues también ver un poco qué, qué, qué grupo eh, puede, de alguna manera, afianzar más el, el proyecto, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues fuimos elegidos para, para, elegir, para liderar este, este proyecto, quizá por una trayectoria que tenemos en, como en, en trabajos relacionados con igualdad de género e inclusión social ¿no? diferentes proyectos, eh, muy relacionados con un grupo que tiene mucho que ver con tecnología, educación, pero también eh, en, en reducir la brecha de género en STEM tenemos eh, varias, varias, eh, varios trabajos, ¿no? hemos sido líderes del del proyecto eh, WSTEM que busca cómo reducir esta brecha de género en, en, en Latinoamérica con un proyecto Capacity Building, el proyecto CREASTIN que acaba de terminar eh, pues, en, en este mes, eh, justamente en la Semana Santa, sobre la, la co-creación de, de diferentes actividades eh, creando diferentes laboratorios, distintos laboratorios también para reducir esa, esa brecha de género proyectos como Ingame, en los que eh, hemos, a través de juegos hemos eh, promocionado lo que es la participación, participación cívica, ¿no? y, y parte de este consorcio también está involucrado, proyecto que, que terminará en, en los dos tres siguientes meses, y a nivel nacional bueno, pues, también con el Instituto de las Mujeres, ¿no? con lo cual incluso se pues, ha generado una línea de investigación en nuestro, en nuestro grupo, que ya lidera pues, una de nuestras investigadoras, ¿no? se ha ido formando, y uh, pues un poco a la, bajo estos proyectos, y que también bueno, pues ahora es, tiene mucha más capacidad eh, de, de liderar nuevas iniciativas eh, que, que lancemos. ¿no? Entonces, también es importante esa figura de, de, del, proyecto, del coordinador como un, exper, un expertise que, que de alguna manera pueda respaldar el, el trabajo. ¿no? Después viene un poco la, que todo tenga un marco metodológico para que tenga sentido. no Entonces no voy a entrar al, al detalle, pero sí de alguna manera en un marco lógico es importante tener una perspectiva, tener unas estrategias, tener unos indicadores de, de calidad y luego ya hay meter lo que son actitudes y marcos metodológicos que nos vayan permitiendo ir acoplando todo con sentido. Todas las actividades que vamos a organizar en nuestros, en nuestros paquetes de trabajo, ¿no? paquetes de trabajo que van a tener pues, una estructura que podemos entender como, como clásica: ¿no? un, un paquete eh, de gestión de, de proyecto y de aseguramiento de la calidad, que va a liderar en este caso pues, el socio el, el, el coordinador, ¿no? nosotros, Universidad de Salamanca, y que nos permite bueno, pues, llevar el control. Tanto del flujo de trabajo como de los elementos financieros y también eh, asegurar la calidad de, dentro de, del proyecto. ¿no? Después vamos a tener tres eh, paquetes de trabajo que son donde se desarrollan el, eh, las actividades. Eh, también voy a esbozarlo muy rápidamente. El, el grupo, el, el paquete de trabajo 2, que va a liderar Sikeso de, de Chipre donde eh, se va a hacer toda el, la, la organización, recopilación de información para marcar, para crear esos mapas. ¿no? Pues utilizamos quizá la, la parte más de estudio para detectar o de, de destacar qué mujeres entre cada ciudad, qué elementos que se van a poder ubicar en un mapa. El paquete de trabajo 3 es la parte de herramientas. ¿no? Entonces, todo eso tenemos que volcar en, en plataformas, en páginas web, en aplicaciones móviles, para, tenemos nuestro eh, socio tecnológico que va a ser CSI, también de Chipre, que se va a encargar un poco de todo este ecosistema, eh, nosotros también como Universidad de Salamanca y de, por también nuestra trayectoria dentro de, de la parte tecnológica podemos apoyar, pero ellos serán los responsables de, de generar plataforma y aplicación móvil para, para la implementación de este, de este mapa. Y siguiendo lo que es eh, un poco el, el camino lógico, pues tenemos eh, los materiales, tenemos la tecnología y ahora hay que explotarlo, hay que diseminarlo, hay que crear las, las actividades en las cuales eh, los jóvenes puedan interaccionar con, estas, con estas, eh, estos recursos. Para ello vamos a, a dividir las actividades en, en dos grandes bloques. ¿no? Eh, por un lado vamos a tener esa capacidad de a través de plataformas y aplicaciones móviles de hacer experiencias o tener experiencias digitales virtuales de, de exploración de estos materiales, pero también lo que tenemos intención es de crear exposiciones en las diferentes ciudades de forma física, por ejemplo en nuestro caso recurriendo pues, a la Unidad de Cultura Científica para poder montar eh, esas exposiciones que puedan eh, atraer a los diferentes colectivos que interesados y de alguna manera que puedan ver esto, conocer las herramientas, pero también verlo desde un punto de vista físico. El último de los paquetes de trabajo, pues cuando cerramos el, el ciclo, pues es la diseminación y sostenibilidad, como bien se ha dicho, es una, dar visibilidad a todo lo que surge del proyecto, es una parte muy importante, presentar en este tipo de, de reuniones, de eventos al proyecto, hacer los eh, diferentes eventos, eh, de que, que puedan permitir atraer eh, a estos eh, grupos de interés y diseminar con ellos y trabajar con ellos los, los, los diferentes eh, resultados del proyecto eh, desde el punto de vista más académico por ejemplo, realizar publicaciones que puedan tener ese corte más científico de, de respaldo de todo el trabajo y en general, pues como no puede ser de otra manera respetar y, y ser congruentes con la política de Open Access o de conocimiento abierto de la Unión Europea, tanto en la parte de ciencias, de ciencia ciudadana y de, y de, y de educación, ¿no? también enlazar con la, con la parte educativa. De manera que, de una manera pues eso, resumida, aquí tendríamos el mapa de los diferentes eh, paquetes de trabajo, como siempre el, el global de, de la gestión de proyectos. Eh, los resultados de diseminación y las tres partes de, de acción están correlacionadas, obtener o generar el conjunto de recursos, darles una, una visibilidad o una, un sustento tecnológico y después hacer las actividades. ¿no? Se desarrolla un plan de trabajo pues, eh, más o menos equitativo en el cual se va a organizar y va a tener reflejo en el en el presupuesto, lo cual está balanceado, donde, por supuesto, pues, puesto, pues los, los dos paquetes de trabajo, que son transversales y, y como la gestión y la diseminación, van a ocupar los, 48 meses de, de, de perdón, los, los 24 meses de, de, de, de trabajo y los, los grupos de trabajo, los paquetes de trabajo 2, 3 y 4, se pues, van enlazando porque van alimentándose unos a otros para poder llegar a la parte final donde están las actividades. Bueno, pues con esto así, espero haber sido eh, claro, conciso y. Claro, conciso y muy ilustrativo. Te vamos a piratear el, el, el power, porque esa información es, eh, nos sé si es interesantísima, eh, Para otro tipo de, o te llamamos, para otro tipo de, de sesiones, porque eso la, la división por paquetes de trabajo, el. Cómo se encomienda a cada socio la tarea, las, lo que has dicho también de que venís de lejos y que tenéis eh, eh, experiencia en otros ámbitos de otros, eh, de otros proyectos, el tema de América Latina, que aunque aquí tiene cabida puntual, pero también eh, es, es, es interesante, en fin, que sí, sí, muy, muy, muy ilustrativo y muy interesante, muchas gracias. Eh, bueno, pues ya pasamos al... Un segundo solamente, os dejo la, la, en la de otra vez, porque veis el QR de la presentación, simplemente la, la, si cagáis una foto la presentación está, como decía antes estamos, tenemos compromiso con ciencia abierta, todo está en abierto entonces, os la podéis descarta, descargar y si no, pues me, me dejáis un correo gracias, y la... Muchas gracias, además tienes un QR Sí, sí, pero eso, como, como has hecho eso, el, el, el, el desfase tan minucioso nos, nos vendría muy bien pero lógicamente te lo, te lo preguntaríamos previamente. Y bueno, pues lo que, lo que decía, ya pasamos al al, al cuarto y último caso, que también está, forma parte de la, de la misma acción que, que la tuya, eh, y que se llama, lo voy a hacer en inglés, implemented Children's Participation Platforms, Active Citizens in Decision Making, que entiendo que también va en el tema de la participación en la toma de decisiones, como has explicado tú también el tema de las mujeres, que es crucial, ¿eh? y en el tema de Children ya sabéis que hay un protocolo que hay que seguir, nosotros lo nos tenemos colgado en nuestra web, os podemos dar eh, información al respecto, porque bueno, es un tema delicado y que hay que abordar eh, como hay que abordar. Eh, bueno, pues eh, doy la palabra a Ana Novela, de la Universidad de Barcelona, y que ella también nos cuente de qué va su proyecto y cómo ha sido la experiencia de ponerlo en marcha, y que nos hable también si psicología del programa o es su primera su primera experiencia. Ana, te dejo la palabra. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme y yo como han hecho mis compañeros. Eh, compartiré con todos ustedes cómo ha sido nuestro proceso, nuestro cómo llegamos aquí y en qué consiste eh, I'm Citizen. I'm Citizen, como podéis ver, es un, un, un proyecto ¿no? que, se encarga o está focalizado en la priorización del, de la línea CER, CER Children, y que de alguna manera eh, busca cómo implementar, incrementar el conocimiento de los niños y las niñas en el ámbito de los derechos y el ejercicio de su ciudadanía. La convocatoria marcaba unos retos muy específicos, muy claros, eh, a los cuales nosotros teníamos una cierta trayectoria, una la trayectoria en investigaciones nacionales y que iban en la misma dirección, en la misma línea y de alguna manera vimos que eh, la propuesta, la, la call que hacía la convocatoria, se ajustaba mucho al trabajo y a los retos de investigación que teníamos y que estábamos acumulando. Por ello eh, buscamos pues, unos socios, que los podéis ver aquí en la parte inferior de la diapositiva, con, los, con algunos de los cuales ya estábamos colaborando en proyectos nacionales, de, de financiación eh, nacional, y con otros nos acercamos a ellos, los buscamos, porque eran eh, escenarios de desarrollo de esa práctica que queríamos implementar y que ya tenían un proceso. Y con otros los descubrimos porque considerábamos que eh, habrían nuevas oportunidades al reto de investigación que queríamos hacer. Eh, mencionaba ¿no? que, éramos, que somos un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona con una trayectoria eh, en el ámbito de la ciudadanía infantil, del ejercicio de la participación y eh, la convocatoria abría eh, nuevos retos porque Europa, la Comisión Europea, está marcándose eh, como objetivo central a la infancia, como ciudadanía activa, pero infancia que tiene que ser ciudadanía activa en la toma de decisiones políticas. Entonces, ahí la participación eh, pone eh, lugar a la infancia como no solo protagonista, no solo como activista, sino como sujeto político con derechos eh, fundamentales. Eh, en la diapositiva también podéis ver eh, algunos de los marcos de referencia que la unidad de la Unión Europea tiene, pero que también a, a nivel nacional, eh, como puede ser eh, el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, donde también se pone la participación como elemento eh, fundamental y central para eh, fomentar y garantizar eh, los derechos, pero sobre todo el desarrollo integral de la infancia y el desarrollo de su eh, ejercicio político. Teníamos también un marco de referencia ya sólido, eh, veníamos con trabajos nacionales, como os decía, eh, anclados en los objetivos del desarrollo eh, sostenible, pero también en la Convención de los Derechos de la Infancia y observaciones generales que se han desarrollado posterior a la Convención, donde eh, con, estábamos convencidos, habíamos avanzado en el conocimiento de que la infancia es ciudadanía de presente capaz de desarrollar esta ciudadanía y capaz de liderar su ciudadanía y, por lo tanto, incrementar la participación ciudadana eh, nos conviene, nos, es necesario, es saludable para nuestras ciudades, pero sobre todo para la ciudadanía en general y sobre todo para fortalecer la convivencia, la cultura democrática, la de, disminuir la desafección política, etcétera, etcétera. Elementos que coincidían con los marcos referenciales que la Comisión eh, tiene y la Unión, en el caso de la convocatoria, se tenían como referencia. De ahí que nuestras palabras clave de investigación eran y coinciden con las palabras clave que la convocatoria ponía. Por lo tanto, los derechos de la infancia era un eje central. La llamada a la creación y a la innovación de Plataformas infantiles que garanticen que los chicos y las chicas puedan participar. Este, era el, este es el reto que Europa se está marcando en participación infantil, cómo los chicos y las chicas, a través de plataformas, pueden incidir en la toma de decisiones y cómo ese liderazgo de la participación es acompañado, facilitado, por adultos que le reconocen la ciudadanía y la capacidad ciudadana a la infancia. Y el liderazgo de los chicos y las chicas con este mm, sentido de agencia y construcción de la agencia. En concreto, este marco de referencia que la, la COL establecía nos ayuda a formular los objetivos de acuerdo con esas bases de partida que teníamos. Por lo tanto, nuestros objetivos eran sensibilizar y educar a los niños y las niñas y a los adultos en la Convención de los Derechos de la Infancia, que conociesen, que conozcan, que tengan como referente esta Convención y los Derechos. Fomentar un proceso de codiseño de la creación de plataformas de participación infantil. Apoyar a la infancia para incrementar, liderar eh, espacios de participación en el ámbito municipal, en su ciudad, siendo eh, autores... De la definición de cómo puede ser esta participación con espacios de interlocución con la administración pública y el proceso de la investigación del proyecto en dos años nos tenía que permitir generar conocimiento, generar conocimiento que también permitiese eh, elevarlo, compartirlo, generarlo desde la ciencia ciudadana, como decía Francisco José García, como un elemento de compromiso con la infancia, pero también con el conocimiento y con la Comisión Europea. ¿Cuáles eh, eran nuestros a, socios agentes? ¿no? Eh, los socios, insisto, son los que veis abajo, pero en nuestro proceso de definición del proyecto, los chicos y las chicas no son sujetos eh, a quienes nos dirigimos, sino que forman parte del proyecto. Son socios, son colaboradores, son investigadores. Y esto para nosotros, siendo coherentes, insisto, con la, con la idea de la convocatoria y también con la manera de investigar y generar conocimiento. Los niños y las niñas son sujetos activos en el proceso que generan conocimiento con sus espacios de reflexión a los que les invitamos eh, tomar parte y tomar partido. Eh, son niños y niñas de primaria, con una especial implicación de chicos y chicas de quinto de primaria, de 12 escuelas y de su comunidad educativa. Las escuelas con los grupos clase, pero también con los equipos eh, educativos, docentes, eh, familias, eh, educadores y educadoras que están en las actividades extraescolares, en el espacio del, de mediodía, de comedor, etcétera etcétera Y también eh, para nosotros, otros agentes implicados muy importantes era lo, lo, la administración pública, los ayuntamientos. Los ayuntamientos donde estas donde la infancia participa, está, y que de alguna manera la ciudadanía, la, la administración pública, perdón, también tiene que cambiar su concepto de eh, ciudadanía infantil e incrementar los escenarios y la forma de relacionarse con los chicos y las chicas. ¿Cuáles fueron las acciones que para conseguir estos objetivos y vincular a estos eh, socios y agentes importantes activamos? De alguna manera, eh, los work packets, como han comentado nuestros compañeros, organizan las acciones que podemos hacer y para cada Work Packet de trabajo, es la operativización de la acción, eh, concretamos los objetivos específicos. Tenemos los generales que marcan el, el horizonte, pero para cada Work Packet tenemos eh, objetivos concretos a desarrollar en ese tiempo específico. Eh, eh, un segundo, Voy al segundo Work Packet para ganar tiempo, pero previamente tenemos un Work Packet general en el cual el equipo de trabajo de alguna manera eh, gestiona el inicio del proyecto, establece las claves de trabajo. Sí, este Work Packet 1 es muy importante, donde el consorcio... Revisa el proyecto, ajusta el proyecto y se coordina y establece las formas de trabajar internas del equipo, que es muy importante. ¿no? El equipo eh, investigador, eh, que ya tenemos que hacer procesos previos, pero que tenemos que establecer y definir cómo vamos a trabajar, cómo son los tiempos, cómo son los, eh, los espacios donde vamos a compartir la información, etcétera, etc., ¿Vale? Este segundo work packet que estáis viendo aquí, una vez que ya el equipo ya se ha organizado y ha revisado sus claves de trabajo, concreta eh, unos tiempos. Esto ya lo hemos comentado a Europa, cómo lo queremos hacer. Europa también tiene que ver, eh, la agencia que nos evalúa, tiene que ver eh, que lo que pretendemos, los objetivos, es coherente con las acciones que visibilizamos. En nuestro caso, este work packet se desarrolla en las escuelas, se desarrolla con niños y niñas. Y en un tiempo que vamos a hacer acciones de formación con ellos y con ellas, en las cuales vamos a invitar también a que los chicos y las chicas sean líderes de procesos de formación con sus compañeros. Y en estas formaciones van a incrementar el conocimiento que la infancia tiene, de esa escuela, sobre los derechos de la infancia y sobre su capacidad de, part de agentes participativos, de ciudadanos participativos. Por otro lado, y a la vez, vamos a acompañar la formación de los adultos, maestros, familias, comunidad educativa, que también cambia, debe cambiar la mirada del de, eh, niño y la niña, no solo alumno, no solo hijo, sino sujeto activo en su ciudad con capacidad este proceso de generación de talleres de encuentros deliberativos y de vivir una experiencia en la que incrementamos el conocimiento y la sensibilización a los derechos de la infancia y al derecho a participar nos lleva a generar material y conocimiento eh, vamos a de este primer segundo work packet perdón vamos a hacer estas cajas de herramientas con materiales y vamos a hacer un proceso eh, también de formación material para que los adultos se puedan formar. Y aquí sí que os podemos mostrar los primeros elementos, ¿no? Estamos, hemos diseñado, eh, y esto es un, un milestone, un, un, una evidencia, y que es un material que también es un conocimiento que vamos a generar, es tener una guía para acompañar las sesiones que favorecen el incremento de conocimiento de los derechos de la infancia. Unas sesiones de trabajo, unas sesiones donde los chicos y las chicas se van a después van a concretar cómo quieren ir a explicar a sus compañeros que son sujetos de derechos, cuáles son estos derechos, un espacio también de dar a conocer, a conocer al claustro, a explicarlo, a valorar y a compartir. ¿no? Y aquí hay un otro elemento, aquí podéis ver materiales que estamos eh, pilotando que con el app diseño inicial con el equipo de socios hemos dado forma, que luego lo estamos trabajando con los chicos y las chicas, los estamos experimentando, poniendo en práctica y los vamos a volver a mejorar porque ellos también, los, los chicos y las chicas, lo van a valorar. Y todo esto en un proceso de ocho meses nos va a permitir tener esa guía, ese material a compartir y hacer público. Pero también en este Go 2 vamos a tener colaboradores vamos a buscar y hacer una llamada que chicos y chicas se reconozcan como ciudadanos y quieran formar un grupo organizado, una plataforma para dar forma a su participación. El proyecto también eh, combina, visualiza intercambios de conocimiento, también se ha dicho anteriormente, intercambios de conocimiento muy importantes, donde en este caso, para nosotros, los chicos y las chicas son los principales protagonistas eh, de las 12 escuelas y también de chicos y chicas vinculados a la ciudad. El Work Packet 3 eh, consiste en crear plataformas en un proceso de codiseño con esos chicos y chicas voluntarios que han manifestado yo quiero trabajar e implicarme en mi ciudad, por lo tanto ejercer ciudadanía, ese proceso de ejercer ciudadanía les va a permitir codiseñar la plataforma darle forma a ese espacio de encuentro donde los chicos y las chicas van a poder configurar esa ciudadanía de manera presente, actual y haciendo repercusiones y transformaciones ya en ese tiempo. En este work packet lo que nos interesa mucho es cómo los chicos y las chicas hacen ese proceso, cómo definen esas plataformas y este es el conocimiento que generaremos con ellos y con ellas. Habrá un espacio también de intercambio, en este caso presencial Y el último eh, Work Packet, el 4, entra en relación a un proceso con el municipio. Tenemos chicos y chicas eh, que ya han hecho un proceso de reconocerse, que ya se han organizado, han creado esta plataforma y esta plataforma a partir de enero del 24 empezará a trabajar con, otra, con la misma plataforma, con otra plataforma de otra escuela, del mismo municipio con ese órgano de participación infantil que también el ayuntamiento tiene para fomentar y garantizar la participación. Y en este triángulo van a dar forma a lo que sería un plan estratégico para mejorar la participación ciudadana en la ciudad. Y aquí también vamos a tener esa generación de conocimiento que permite una guía con lo que se, el proceso que se viva, que se experimente, que se, que se reconozca, se analice. Con ellos y con ellas, con todos los agentes, vamos a hacer esa guía, ese material. Eh, aquí hay un elemento clave y ahora mi, voy a cerrar mi exposición, decirles que nosotros, eh, cómo abordamos ese reto que presentamos para presentarnos a la convocatoria. Teníamos una experiencia previa, una experiencia previa como socios, y teníamos una experiencia previa como socios en dos proyectos, uno que fue concedido, que es el Kids of Rights, y otro proyecto que no se concedió, pero que nos dio rodaje en la elaboración y planificación de la propuesta a presentar a Europa. Eh, nuestra experiencia previa también era la misma investigación en otros espacios y eh, tener muy claro cómo eh, el nuevo marco, el marco europeo, eh, qué pedía a la hora de presentar un proyecto, cuáles eran las, los temas, las cuestiones, los apartados de este proyecto que íbamos a configurar. Para nosotros las claves de cómo llegamos a, a, a conseguir la financiación, no confiábamos en ello, pero si sí, ahora a tiempo pasado o a un año y medio vista casi, eh, podemos reconocer que los elementos que facilitaron eh, que fuese subvencionado, reconocido y, y priorizado. Eh, fue, por un lado, el apoyo que teníamos de la Oficina de Proyectos Internacionales, la OPIR, de la Universidad de Barcelona. Sin este apoyo técnico de la oficina no hubiese sido posible. Es un apoyo técnico que nos ayudaba a interpretar eh, las claves de la convocatoria, los documentos, las lógicas. También el tiempo fue una, un elemento que nos ayudó. Eh, el tiempo para tomar la decisión para madurar la decisión para definir colaborativamente la propuesta para que se ciñese a los requerimientos pero también a las posibilidades y al, y al reto colectivo que teníamos como, como socios como consorcio eh, un otro elemento clave fue el gestionar la confianza en nosotros mismos Somos un grupo estabilizado pero era nuestra primera vez como líderes y eso eh, la imagen que tenemos de los proyectos europeos es muy compleja, lo es, yo lo verifico, pero también con las horas dedicadas, del, el ir haciendo poquito a poco, bien acompañados, eh, nos hizo tomar confianza de por qué no. Era tan, tan, uh, la temática era tan uh, ajustada a lo que estábamos haciendo que era como difícil renunciar a la posibilidad y sabíamos que si no lo hacíamos, no jugábamos, no, no, no aportábamos, eh, pero no ya lo teníamos. ¿no? Por lo tanto, fue un reto también como grupo de investigación. Eh, insisto en esta idea de investigamos qué había hecho Europa, otros convocatorias anteriores, otros equipos de investigación que habían sido subvencionados, que habían pedido. Eh, antes de decidir nuestro nombre, eh, acrónimo, buscamos otros que se habían concedido, eso nos ayudó. Esa investigación de los antecedentes y de los proyectos anteriores nos fue clave también, pero también saber cuál era el reto de Europa con la temática que conducaba. Eso, ese trabajo de investigación fue muy importante, sobre todo para complementar después y justificar la, la propuesta que lanzábamos. Otro elemento clave fue dominar el lenguaje que Europa utiliza y la Comisión utiliza y dominar el lenguaje no solo para la comprender, sino para incorporarlo dentro del proyecto también. Configurar los socios y los colaboradores. Nosotros éramos un proyecto nacional, eso también nos generaba cierta desconfianza si íbamos a ser interesantes para Europa. Y ahí lo importante fue cómo visibilizábamos el impacto más allá de lo nacional, ¿no? Como aquello que en el territorio estatal eh, español era interesante, necesario, prioritario por la situación de cómo está la participación infantil y los retos que tenemos ante ellos, y mostrarle a Europa que eso también era retos para los otros países. Una estrategia comunicativa también muy importante, articularla dentro del proyecto y sobre todo la coherencia final que tiene que tener todas las partes. Un eh, en, en proyecto innovador en ciertas cosas. Innovador, no porque es la primera vez, sino porque buscábamos respuestas diferentes por procesos diferentes. Es un proceso en construcción, el proyecto es constructivo en sí mismo y reflexivo. También voy a compartir las dificultades. Era una primera vez. De líderes, saltar de socio a líder tiene su complejidad, Tienes más obligaciones, obviamente, pero también más responsabilidades, más eh, coordinar al equipo. El tema de los lenguajes de la convocatoria también fue difícil. Nos costó diferenciar que era un milestone y un deliverable. El lenguaje de los persons, mods, etcétera. Eso fue como un, un encaje de bolillos, un proceso también muy de, de ir haciendo en el proceso. Hoy habéis visto nuestros work packets de una manera muy comunicativa, pero el proyecto también lo tenía de otra manera y nos ayudaba a, verlo, a, a madurarlo en el proceso. La convocatoria, la propuesta que enviemos tiene que ser viable, viabilidad ante todo, no solo económica, sino en las acciones que vamos haciendo, cómo va acumulando esa generación de conocimiento. Y para nosotros uno de los elementos claves y dificultosos era en, en el ámbito de la participación infantil el tema de, la, de las diferencias o de la inclusión de las chicas y los chicos, el, el abordaje del género no tenemos mucha evidencia a nivel nacional y Europa nos pedía mucha constatación y por ahí fue como difícil. Quiero decir también que una vez que presentamos el proyecto y fue aceptado, Europa, la Comisión Europea, nos da tiempo, un tiempo para ajustar el proyecto con aquellos aspectos que, eran más, que han sido más flojos. Para nosotros el abordaje de la inclusión de género fue un aspecto que no estaba claro para Europa y nos dio la oportunidad de revisar y ajustar el proyecto. Y ahí es muy importante también eh, el referente que tienes de, de la Comisión Europea y que te va ayudando a hacer esos ajustes. Una complejidad a superar, pero que no es un obstáculo, es la idea de los puntos de partida de los socios. Nuestros socios eran muy diversos, eh, veníamos del ámbito municipal, de las entidades, de la universidad. Todos tenemos maneras diferentes de relacionarnos, de hacer proyectos, de entender las bases, de gestionar los presupuestos. También. Entonces ahí eh, para nosotros ha, está siendo, ha sido y está siendo un elemento que tenemos que invertir tiempo... Para, para dirigir y, y seguir aprenda, aprendiendo. Y otra dificultad, el aplicativo y la plataforma que la Comisión Europea eh, acaba familiarizándote con ella, pero el proceso necesita de, de su tiempo. Yo serían estos aspectos que desde un proceso más reflexivo de cómo nos fue, de qué nos ha ido y que ha sido clave para, para ello, es esto. Cualquier cuestión a vuestra disposición y agradecer el espacio. Eh, muchas gracias eh, Ana, nos ha sido muy útil, pero bueno, en esa exposición de puntos estamos también nosotros, el que no hayáis contactado, nosotros somos el punto nacional de información, no el paso por la oficina, lo decimos con toda la honestidad, no garantiza el éxito de la propuesta, pero digamos que bueno, a la vista de los resultados, eh, sí que podemos eh, decir que tenemos un poco de munición para, para, para ayudaros, pero efectivamente hay muchos eh, proyectos que lo hacen ellos solitos, como es, eh, como es vuestro caso. El tema de la juventud es cruz. Sí, Yo tengo pero, que confesar que, que, que, que no se lo sabía. Claro, claro, que no sabes que no, no existía. Entonces, mi apoyo fue eh, la oficina de, invest de, claro, de investigación. Claro, las universidades la tenéis, además, universidad, la gente de las OTRES, claro, Sí, sí, sí quería decir que existen. con la Universidad de Barcelona, otros departamentos como la Fundación Solidaridad, sí que tenemos una larga trayectoria de colaboración y de apoyo ahí. Eh, han sido beneficiados sobre todo en la línea de memoria histórica, ¿verdad? Así es. Así eh, así. Pero es verdad que vuestro departamento no no teníamos contacto. Sí, y luego, además, eso, con las universidades tenéis las OTRIs y las oficinas de proyectos europeos que es verdad que os ayudan mucho. Pero nosotros hemos dado charlas a las oficinas, ¿eh? en la universidad, en la UAP, hasta donde sea, en la aquí la compu, pero en fin, pues muchas gracias. El tema también nos es, es extraordinariamente útil porque el del tema de igual, como dices muy bien, eh, todo ese protocolo que habéis hecho... Eh, de la implicación de los jóvenes y de los niños, eh, eso tiene mucha, mucha relevancia. Entonces, bueno, vamos un poquito apretaditos de tiempo, así que te damos la paso, Carol, al que las por, preguntas. Simplemente quería que vierais la tabla de, de las convocatorias. Vale, eh, nada, para que de todas formas, esto está también en, en, en nuestra web y en, en las presentaciones de las sesiones que hemos realizado recientemente. Eh, centradas en cada capítulo de, de las convocatorias. Eh, tenemos bueno, toda una relación de convocatorias abiertas. Mañana eh, cierra una de ellas, la de redes de ciudades, pero hay muchas eh, otras oportunidades eh, todavía dentro de los, de los diferentes capítulos. Y sin recordaros que esta es nuestra página web, eh, aquí tenemos, dejamos los enlaces a, a las convocatorias nuestras y también a las explicaciones un poco tutoriales sobre cómo funciona el proceso de solicitud, que también hemos hecho sesiones específicas. De sobre eso y también nuestra eh, newsletter recomendados recomendamos a todos que se que se apunten porque así estarán al tanto de, de todo pues por ejemplo que vuelvo aquí una de las de las convocatorias la, la que veis aquí en primer lugar de, de Dafne, eh, pues que ayer mismo se aplió el plazo de presentación, pues de todas estas eh, cosas, presentación de convocatorias, cambios de deadlines, jornadas eh, que celebramos o en las que vamos a participar, todo esto lo, lo comentamos en, en las, en las newsletters. Eh, Empezamos por, por las preguntas escritas. Recordamos que también se pueden hacer preguntas de viva voz, aunque me parece que ahora mismo no hay nadie con la mano levantada, ¿verdad? No había una y la, y, y la quitó. Entonces. Um, nos preguntan eh, por un lado, eh, como digo, voy por orden, piden información. Eh, respecto a cómo funciona el tema del presupuesto, categorías y su gestión. Simplemente explicaros que como hay cuatro capítulos y diferentes convocatorias, esto varía en función de cada caso. Por ejemplo, en el capítulo 1 sí que se pide una descripción, un planteamiento por costes reales, eh, pero, por ejemplo, eh, el resto eh, funcionan con lo que se llama LAMSAMS, que es un sistema mucho más simplificado de presentar y de justificar un presupuesto. Por ejemplo, las del capítulo 3 que yo presenté antes del manamiento, redes, memoria histórica los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, esas todas se rigen por el sistema más sencillo, el AMSAMS 1, que simplemente tú tienes que indicar en una tabla del presupuesto, una plantilla, eh, cuántos eventos, con cuántos participantes cada uno y de cuántos eh, países, eh, la representación por países ¿no? de los participantes. En cambio, eh, los capítulos 2 y 4 funciona con eh, otra plantilla diferente, que es un, que es un presupuesto de LAMSAMS 2, de manera que ahí solo tienes que hacer una estimación de costes reales por partidas, no tienes que poner costes unitarios. Y luego la justificación es muy sencilla porque no hay que entregar facturas de cada gasto, sino simplemente justificar eh, a través de los entregables de los que nos hablaban antes los ponentes, justificar que de esta manera se ha hecho, se ha hecho la actividad. El siguiente pregunta también. Me gustaría entender las actividades concretas que se llevan a cabo los diferentes proyectos. Bueno, este era precisamente el objetivo de la sesión, ¿no? traer eh, cuatro proyectos muy diferentes, de cada uno de, de una convocatoria diferente, para poder eh, ilustrar y, y mostrar qué tipo de actividades son elegibles y se pueden hacer. Para cada capítulo. A ver, en general las tipologías son muy amplias y muy variadas. No, no suelen variar mucho, que claro, depende del enfoque de cada convocatoria, pero que se puede hacer todo tipo de actividades, sobre todo en general hay que centrarse en las destinadas al público y a fomentar esa participación eh, activa, eh, pues eh, talleres... Eh, por ejemplo, encuentros internacionales con eh, espacios de diálogos, recogidas de, de encuestas y opiniones, etcétera, y luego también se pueden hacer otras más de carácter interno, ¿no? Pues, por ejemplo, investigación si es investigación aplicada, como este mapeo eh, del que nos hablaban antes, que después esos resultados se muestran eh, al público, ¿no? Entonces, como digo, varía mucho función de cada caso, pero yo creo que precisamente nuestros cuatro eh, ponentes han, han explicado muy bien y muy detalladamente qué, qué es lo que se puede hacer en cada, en cada caso. ¿no? Las presentaciones de, de cada uno de vosotros, si nos dais el, el visto bueno, las colgaremos en, en nuestra página web. Muchas gracias, para que después se puedan consultar. El vídeo también estará disponible en breve. Primero se cuelga directamente eh, y luego, eh, una vez que pasemos por la edición, estará también disponible los eh, subtítulos. Y eh, la última pregunta, eh, nos eh, piden aclarar la diferencia entre cómo se presenta un proyecto con un consorcio nacional o internacional. A ver, primero, de depende de los requisitos de cada convocatoria. Por ejemplo, en los... En, la, en, en muchos sí que es obligatorio pero en otros no por ejemplo los, eh, la línea de memoria histórica no, no, es, no es obligatorio no entonces claro es verdad que eso condiciona condiciona un poco el, el proyecto porque implica que okay, bueno que hay que hacer actividades en diferentes países eh, etcétera no y bueno para la, es verdad que los ponentes han dado también consejos muy interesantes sobre el planteamiento y el, el trabajo de con el con, con el consorcio y, y bueno, si quieres... Si quieres hacer alguna pregunta más concreta en ese sentido, pero como decía, depende mucho de, de cada convocatoria. Es verdad que la dimensión eh, transnacional está siempre presente. Tú puedes ir en un proyecto solo con socios nacionales, pero en todo caso tu proyecto tiene que ser abordado de una manera transnacional para que también, eh, o sea, no solo a la, a la hora de abordar esos temas y contenidos, eh, sino también de cara a que esos resultados después eh, sean, sean exportables y sean escalables a, a otros países y a otras eh, organizaciones ¿no? Y eh, teníamos también en, en la sección de, del chat alguna alguna otra pregunta. Eh, sí, también sobre el presupuesto, si se puede eh, si es como sería coste elegible alquilar un local. Eh, sí, a ver, todos los gastos que están derivados de la realización de las actividades de, del proyecto, sean esas actividades elegibles, se pueden admitir. La única diferencia es cómo se plantea en el presupuesto, porque a veces lo tienes que poner directamente, como, como decía antes, y otras no. Otras el, el, el diseño del presupuesto. Es Está muy, muy, muy eh, simplificado, pero se entiende que sí, que todos los gastos derivados de las actividades son gastos eh, elegibles. Y creo que teníamos otra más en el, en el chat. Si sí, había una pregunta para, uh, para Tea, eh, le dicen gracias por tu presentación, interesante. Ya sabéis cuándo haréis el MOOC y es posible participar también en las formaciones. Sí, el, el MOOC va a estar disponible según planificamos en junio del año que viene y por supuesto estáis todas bienvenidas en participar tanto en el MOOC como en formaciones presenciales. Eh, os daremos a conocer todas las fechas y las convocatorias donde apuntarse pues, en nuestras redes sociales y bueno, a lo mejor ahora también podemos hacer un vínculo con el punto europeo de ciudadanía para también publicar nuestras actividades para que sean más accesibles a todo el mundo. Claro, ay ah, gracias porque esto nos recuerda también que nosotros siempre... Eh, pedimos a los, a, a los beneficiarios eh, eh, que nos, bueno, nos hagan saber cuando re, vayan a realizar actividades eh, en las que pueda participar el público, si realizan alguna convocatoria, pues por ejemplo, para participar en una sesión eh, formativa, nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales, lo más fácil es que... Eh, que nos etiquetéis o nos lo comentáis antes por mail y nosotros difundimos eh, toda esa información o los hitos, alguna noticia sobre los hitos eh, de vuestro proyecto, ¿no? O sea que en ese, en ese sentido os animamos mucho. Y te, eh, también nos preguntaba Antea si puede recordar eh, cuáles eran los socios de tu proyecto. Ah, sí. Bueno, eh, perdona. Formas, dice la slide Si podías compartir la, la diapo de los beneficiarios de vuestro proyecto, pero bueno, si no da tiempo, a al menos coment... vale. Voy a compartir la, la presentación, así que podéis acceder a esa información. Estará, vale. Para no para ahora a no explicar otra vez. Vale. Si mientras tanto, bien. si alguien más, ah, vale, Mientras eh, pregunta también para, eh, para Ana, que eh, se preguntan si vuestros proyectos, claro, el consorcio era nacional, solo nacional. Nuestro consorcio era solo nacional, eh, con una voluntad de, de elevar eh, este conocimiento a, a nivel europeo, eh, generando un espacio al final del proyecto, eh, en Bolívar, donde poder presentar todos los resultados, con el compromiso de publicar toda la información en inglés. Eh, el proyecto tiene diferentes socios con diferentes lenguas nacionales, pero también todo el material, el compromiso es publicarlo en inglés ¿no? para que pueda llegar más allá y establecer relaciones con otros investigadores que también trabajan eh, el mismo proyecto o otros proyectos CERP que se han dado y que están en la misma línea y que por lo tanto buscamos establecer esos enlaces colaborativos que ayudan a pues, avanzar en, en los objetivos propuestos. Si ¿Puedo Muchas añadir gracias. una cosita? Sí. Nosotros hemos presupuestado viajes para el consorcio para hacer redes y compartir los resultados también a nivel internacional. Entonces esto también es como parte de compartir y aprovechar más los resultados a nivel europeo, presupuesto específico para conferencias, reuniones entre profesionales, de otros proyectos o de, de otras redes para, para presentar el, los resultados del mismo proyecto. Muchas gracias. Pues entonces creo que solo quedaría sí. pendiente eh, esta diapositiva, pues, si nos la puedes mostrar sobre los beneficiarios, Tea. De acuerdo, pues, eh, pues muchas gracias a, a, a todos los participantes, a, a todos los panelistas y eh, queremos que, bueno, que ha ilustrado muy bien esta sesión, todas las posibilidades que, que ofrece el, el programa. No sé si quieres añadir algo tú, Augusto, sí, antes nada de cerrar más, la es, sesión. justamente, pues lo que habéis dicho el agradecimiento, sobre todo a los a los ponentes, que son los que han llevado el peso de la jornada. Eh, Sabed que, que tenemos ya el informe este del que hemos hablado. Lo va a estar colgado en nuestra página web, por si lo queréis eh, ojear y ver un poco cuál es el impacto en las diferentes eh, comunidades autónomas. Eso también a nosotros nos sirve para hacer nuestra estrategia en el plan de acción. Y luego, si a, los, a, los, a los asistentes, si podéis rellenar la encuesta, os lo agradeceríamos mucho. A los demás, pues... Eh, bueno, muchas gracias a los asistentes que aquí estamos ¿eh? para hacer el seguimiento y, y la asesoría que nos es obligado, no es ninguna tarea de generosidad sino una obligación y que os esperamos en la próxima. Muchas gracias. Sí.